Estamos aquí ya en una Paranormales De historias macabronas de terror Igualmente a toda la gente que se está uniendo Aquí en TikTok Que TikTok comienza a gustarme bastante ¿eh? Debo decir que Me gusta mucho hacer contenido para las redes sociales eh, De todo tipo pero TikTok últimamente me está gustando bastante. O tal vez sea porque en TikTok sí me dejan crecer. Y en las otras redes sociales ya no me dejan crecer. Pero en TikTok siento que, que hay mucha, mucha gente actualmente. Es la red social número uno. Eh, desde el 2020. Y pues hay mucho, mucho material que estar viendo. La verdad los videos en TikTok se han convertido en algo de todos los días en donde pues si sigues a personas que son interesantes de acuerdo a lo que a ti te gusta pues vas a tener mucho contenido muy rápido que eso es lo que llama la atención de, de la gente a, ahora que son videos muy rápidos que son muy digeribles son muy precisos y eso es lo que agrada porque pueden ver mucho eh, mucho material y en las otras redes sociales pues es, es diferente no creo que también facebook se está quedando un poco para para la gente que es mayor y TikTok para la gente que es que es más chica voy a voy a ver mi transmisión en, en facebook a ver para la gente que ahí está vamos a ver mi transmisión ahí está la gente Vamos a ver Ahí está. Vaya, eso no lo he entendido. Ay, ya me está hablando mi teléfono, no ha entendido qué, no ha entendido qué. Viajero, si sí es la red social en tendencia, viajero 88 es por eso, exactamente, es la que está en tendencia, viajero. Y, y llegó para, para quedarse, siento, aunque hay mucha competencia ahorita con las otras redes sociales. Facebook pues tiene sus historias tiene Instagram, tiene Whatsapp y hace la competencia con Reels YouTube al, al ver que los videos cortos llaman mucho la atención ¿Qué onda gente? Gracias a toda la gente de, de Facebook, ahora sí estoy viendo el chat de Facebook también, así que Diego Zaragoza un abrazo, buenas noches a Jarrito González también a Chucho Soto que envió 75 estrellas, órale, qué buena onda gracias por las estrellas y Aquinita, Aquino, saludos Oxfam, conectándome desde nuevo en esa transmisión. Aquinita también nos mandó estrellas, qué buena onda hoy, se ven tan bonito que, que pueda mandar estrellas, gracias. Y también allá en YouTube, gracias por los superchats, las donaciones, los regalos en TikTok, en YouNow, los likes, las compartidas. Entre todos, hagamos que estas transmisiones crezcan. Esta... Esta noche, como lo saben ya la gente que me sigue de encuentro con lo desconocido, pues vamos a analizar las evidencias paranormales que la gente me manda. Tal vez en TikTok y en YouNow no puedan ver las, las evidencias, pero las escuchan o si no yo se las platico porque eh, solo las puedo mostrar para YouTube y Facebook. Pero recuerden que los sábados estoy haciendo transmisiones. Gracias, Chucho Soto. Saludos, una estrellita, ¿no? Chucho, fue una estrellita eso que me mandaste, como Facebook, recién estoy viendo qué onda con Facebook, pues estoy viendo que ya pueden dar estrellas, así que estoy muy contento por eso. Buenas noches Yvette, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches melissa ya aparece eh, melissa de, de veras, eh, no le he hablado a Melisa, por ahí debe de aparecer, en la tarde apareció la transmisión que hice y y no sé dónde es esa muchacha. Oclac, saludos desde Perú, un abrazo, Prime Carlos Armijo, a Jenny Lop también un abrazo. A la gente de TikTok, como Chavio, Chavio, un abrazo, saludos. Gracias a Miguel Redman, que está mirando, a Guadalupe también, que nos está viendo allá en YouNow. ¿Cómo están, gente? ¿Qué estaban haciendo? Chucho Soto, Simón, aquí siguiéndote como cada noche. Gracias, Chucho Soto. Gracias, mi hermano Ivette. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a Nadie sí a Evelyn, Evelyn, ¿también estás en Facebook, Evelyn? órale, ¿estás en YouTube? ¿Estás en, en Facebook, Evelyn? ¡Qué buena onda! Yasmín Valdés, buenas noches, saludos desde Temazcal, Oaxaca. Tantos lugares que hay en el mundo. Tantos, tantos lugares que hay en el mundo. Y ustedes fijándose en el vecino y en la vecina. Tanto lugar donde hay gente, donde hay muchachos, donde hay muchachas que quieren un novio, que quieren una novia, y ustedes fijándose hasta en el primo, la prima, no manchen, de veras, cómo, cómo son cerrados, ábranse al mundo, ahí está ese, ese pueblo, ¿cuál pueblo? Temazcal, Oaxaca, ahí está Yasmín en Temazcal, Oaxaca, imagínense, debe de, de haber algo bueno en Temazcal, Oaxaca, está en Yasmín, eh, en Guadalajara, Guadalajara, imagínense cuántas, ¿Cuánta mujer bonita ahí? No digo muchachos, bueno, solamente a los que, a los que, es que no sé cómo llamarlos, pero hay muchos hombres para los hombres en, Oaxaca, en, en Guadalajara, dicen que, que es el lugar donde se dan los hombres, pero los unos a los otros, eso me dijeron cuando yo fui a Oaxaca, eso dijeron, aquí es el lugar donde se dan los hombres y después dijo, pero los unos a los otros, entonces, pues hay muchas mujeres, también hay muchos hombres para, para los que les gustan, o sea, hay tanta gente alrededor del mundo, en Santo Tomás de los Chimiquiles en San Jerónimo, Chicahualco, en Venustiano de, de las Aceitunas, o sea, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina, en Argentina, o sea, estamos hablando de pueblos, pero imagínense ciudades, comunidades, hay en todos lados, gente, y ustedes ahí queriendo eh, ligar con la vecina y el vecino, no puede ser, o con los del salón, del mismo salón, o sea, esos noviecitos del mismo salón. Gracias, Tadialo, que nos está viendo desde Perú y nos está viendo en Twitch, un abrazo, también estamos transmitiendo para Twitch. Eh, esos noviecitos del salón, ¿qué onda con eso? No hagan eso, gente, no se, no se encierren tanto. Yo conocí a unos noviecitos de, un sal, de, de mi salón, de la universidad, o sea, pero pasaron cinco años de universidad y, y siguen siendo novios y siguen siendo novios desde el salón. Imagínense, yo digo que hay que dejar que, que la gente conozca, que se abra, que pueda tener, jaja, si sí se casan, dice Tadialo. Yo digo que hay que dejar que, que conozcan un poco más, que, que vayan a otros lugares, que conozcan gente y que, y que después ya deciden si quieren con la vecina, pero no sé, ábranse un poco más al mundo. Les voy a platicar una, una anécdota, cuando ahorita voy a empezar ya con los fenómenos paranormales, solo que me acordé de una anécdota, ahorita que no ha llegado mi novia que no me está viendo en la transmisión, ¿puedo platicar esto? Porque si no, luego se, se me enoja. Entonces voy a platicarlo de una vez. Eh, yo vivía en Estados Unidos, y en Estados Unidos ahí me, me adoptó una familia, casi casi, una familia de donde yo trabajaba, como eran puros, pues, eh, <coughs> puros mexicanos en la zona donde vivía, pero pues son bien mala onda, la verdad, los mismos paisanos. De pronto un señor me un señor me como que me adoptó, me vio todo solo, me vio muy chico y me llevó a, a su casa, me, me dio trabajo, me presentó a sus hijos y un día fuimos a San Fernando, me parece, allá en California, fuimos a ver a su familia y entonces yo no hablaba inglés y pues ellos sí hablaban inglés y la familia, a pesar de que era latina, pues no hablaba no hablaba inglés, digo, hablaba inglés pero pues yo no. Entonces estábamos en la cena, estábamos en la cena, y yo recuerdo muy bien que la, que una muchacha que estaba ahí, le dijo a la, a la hija de, del señor, que me había adoptado casi, casi, le dijo que quién era yo, y pues le dijo que, que un amigo, y le dijo algo, como, no sé, como preséntamelo, como algo así, yo, yo le entendía el inglés, pero no lo hablaba. Entonces, sabía que estaba hablando. Y la otra, ni otra muchacha le dijo que no. Así como que casi, casi ya me había apartado. yo dije, uy, pues ya hasta me tienen apartado y todo. Entonces, cuando terminó, tutoriales es temas paranormales. Son temas paranormales, pero estoy contando una anécdota antes de que llegue mi novia, porque si no, se me arma. Entonces... Pues, eh, yo no, yo nunca dije nada, no abrí la boca, me la pasé normal ahí, calladito, comí, todo, visita, hicimos la visita Y cuando ya nos íbamos, eh, eran como muchas casas como si fuera una lomita y entonces había muchas escaleras Y entonces, cuando ya bajábamos, fue corriendo la, la chica que había preguntado por mí Fue corriendo, me alcanzó, me tocó del hombro, me dio la vuelta y me dio un besote y, y después no sé qué me haya dicho en inglés y listo. Y fue como, ven, así se deben de hacer las cosas, sino como, digo, un hombre si hace eso va a ser, va a ser preocupante porque lo pueden acusar de, de acoso y puede que, que tenga problemas con la ley, pero pues una mujer si sí tiene más la libertad de hacer eso y sin problema, rompe corazones, mi ox Fíjate, Elen, que siempre tuve. Suerte, porque pues atractivo no soy. <risa> Entonces tuve suerte. ¿Quién sabe? Osla, soy tu fan. Miro todos tus videos de YouTube. Gracias, Joel 5. Y la verdad, eh, la verdad, pues sí, estuve un tiempo conociendo eh, o estando en Estados Unidos, en México, en otras ciudades. Eh, he ido a otros países. Ha sido, ha sido bonito estar conociendo diversos sitios, ¿no? Yo no me imagino ese Luisito comunica cómo tiene toda la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo, se da ese gusto ya de escoger el, el país que sea ahí con su globo terráqueo y pues se da cuenta más, ¿no? de cómo es la situación en todo el mundo. Aquí lo único que nos, que nos divide es el idioma eso es lo que y, y la cultura un poco, pero mientras se gusten pues no hay problema o sea es fácil yo digo que es fácil solamente es unas son miraditas y listo cuando vas a un lugar no no necesitas ir a, a mandarle que un trago de cortesía ni flores ni nada a las mujeres solamente denle unas miraditas coquetonas y ya con eso no hostigosas no andarlas mirando todo el tiempo así hostigosamente no de pronto ah jiji volteas das una miradita y te regresas la mirada y listo, poco a poco, así se hace todo Así, no anden Los besos no tienen idioma Oxlack, Oxlack tenía que seguir la corriente Para que te los papeles y sea ciudadano americano Oye, sí, nunca lo pensé Fíjate Depende del tipo de mujeres Es la manera de conquista, dice Evelyn Avilés Pues sí, supongo Evelyn, supongo que sí Yo la verdad siempre las he conquistado Con cerveza Digo, oye, ¿no quieres una cerveza? Y ya Ya con eso, echando chela todo sale normal, fluye. <risa> Hugo Rodríguez, gracias a Dani Moreno. Eh, el payaso de Toledo le ofreció matrimonio a la bruja. Luego acepta, ¿qué? Y luego aceptó jugar a la Ouija con él. Oh, bueno, de hecho yo les había hablado que, que estaría bien. Que viéramos una página por ahí había una página que hablaba sobre el payaso de Atoledo y todos los fraudes que hacen estas personas y, y hubiera estado bien aunque hay otro youtuber también que habla sobre los fraudes de, de los exploradores solo que he visto algunos y los gays dice usuario paranormal los, los gays fíjense que yo he tenido malas experiencias con los gays o sea ya fue ciudadano andaría a speak english paranormal no quise ser ciudadano fíjate no, no quise juntarme ahí con alguna mujer ya con papeles en Estados Unidos. Eh, digo, tuve pocas oportunidades, pero las tuve. Y, y no, no, no, no. Yo, no. yo no sería, ya no estaría aquí con ustedes si me hubiera quedado en Estados Unidos. Ahorita seguramente estaría súper gordo, súper pelón, súper viejo. Eh, ya con, con, eh, con una enfermedad en el hígado, por tanto consumir cerveza. Así que estuvo mucho mejor que me haya regresado así, sin nada. Fui a hacer mi sueño americano, pero la verdad aquí, lo, aquí vine a, a hacerlo de verdad. Compa, compa, campanita activada. Yo tuve, yo tuve muchas eh, malas, malas experiencias con, con gays. Digo, no tengo nada contra ellos. Pero, pues sí, de chico, yo no sé qué pasaba, pero eh, me, me seguían mucho, me seguían mucho. Y luego eran muy hostigosos cuando salía con mis amigos y había, pues, alguien que, que fuera gay. No es como ahora, siento que ahora es más relajado todo, como que ahora los gays son muy buena onda, te hablan bien, eh, pues normal, ¿no? ¿no? No pasa nada. Pero antes, antes, antes eran como muy hostigosos. Y, y me daban como, como, como miedo, como miedo porque eh, el, el que te acosen, pues es feo, ¿no? Yo recuerdo una vez que fuimos a, a una fiesta y pues iba un amigo gay de, de, mis, de mis compañeros, pero este amigo gay era solamente gay, no era como afeminado, ¿no? Porque hay personas que son como afeminadas, otros que son como gays, otros que son, son como diferentes versiones, ¿no? Y entonces este, este, esta persona, este muchacho se veía normal, pero pues era gay. Y entonces todo el, toda la noche estuvo insinuándome cosas, toda la noche estaba como que vamos a bailar. Y yo, ¿qué es? No, no, ni pensando. Y entonces se puso pues a tomar más, e insistía más y estuvo, estuve todo el tiempo tratando de, de quitármelo, de quitármelo, de quitármelo. Y después cuando regresamos que que íbamos a seguir, o iban a seguir la fiesta en una casa, pues íbamos a una camioneta, y se bajan algunos, y se baja el, el gay, que ya me venía molestando desde la fiesta, ya me tenía fastidiado, yo estaba muy enojado yo, y cuando se baja, me empieza a jalonear, me, me tomó de la mano y me empezó a jalar, a jalar y me dijo, tú te quedas hoy conmigo, y yo, ¿qué? Mi madre, en mi vida, en mi vida, y jale, y jale me afuera de la camioneta, y o sea, y ya me, o sea, tenía una fuerza, me estaba jalando como, no, no con delicadeza, me jalaba con unos unos jalonzotes fuertes, entonces, yo ya me empecé a preocupar, porque la, los de la camioneta ya se querían ir, y yo ya estaba casi mitad del cuerpo para afuera de la camioneta, o sea, la verdad, si no, si no me pongo más enojado, si no me pongo más molesto, y ya con ganas de golpearlo, pues, eh, no sé, me hubiera terminado por bajar y iba a ser, iba a ser terrible, ¿no? Y, y varias de estas, pongámosle unas dos o tres veces cosas similares, más otras donde me seguían, y por eso, por eso en aquella época la pasé mal con, con los gays, pero pues después ya en la universidad y todo eso conocí mucha gente que, que es gay, y pues buena onda, ¿no? Ahorita actualmente tengo amigos gays que son muy buena onda. Me llevo bien con ellos. Me llevo pesados, pero no... Pesado, pero no de esa forma de, de pesadez. Y ellos me respetan mucho. Y pues porque es amistad, ¿no? Debe de haber amistad. Eso como de que quieran a fuerza algo, pues es terrible. Es terrible, da miedo, da cosa. Entonces... Pero eso fue antes. Creo que ahora, como hay más libertad, entonces... Eh, como hay más libertad Ya son más normal El que quieran Entablar una conversación con alguien Si a alguien les gusta, lo hablan Y se dan cuenta que son rechazados Como que lo aceptan No sé si ustedes hayan tenido alguna situación como esa Pero pues es una historia de terror <risa> Empecé con una historia de terror Hoy Te querían amarrar como tamal No, imagínate Si me hubieran bajado de esa camioneta Yo tampoco estaría aquí ya estaría bailando en TikTok seguramente. Muy buenas noches, Otla. ¿Qué opinas de los envíos del payaso de Toledo? Pues yo digo que son falsos, mi hermano. Yo he... He ido a explorar con el payaso de Toledo. Pero cuando fui a explorar con él, todo estaba bien, todo fue normal. No hubo nada que fuera falso. No hubo ningún fraude. Pero cuando... O sea, eso fue porque fuimos a explorar juntos. Pero creo que sus exploraciones... Todas obviamente son, son falsas Aparte porque yo Pues obviamente nos, nos contó algunas historias El payaso de Toledo Historias que no voy a contar aquí Porque de todas O sea, sé que Sé que son Que si yo las digo Pues obviamente la gente se va a súper enojar Por las cosas que escuché no Y que dijo Y por eso no no Digo, yo siempre he dicho Que eso es falso pero tampoco quiero afectarlo a pesar de que de que él sepa que lo que hace es malo o que, que es engañar a la gente y demás eh, y hay cosas que no se dicen no hay cosas de, de enemigos que tengo porque yo no hago enemigos hago siempre amigos pero siempre se me voltean quién sabe por qué eh, entonces sé cosas de, de gente que por más que, que tenga coraje por ellos no no termino por decirlas porque pues hasta en la guerra hay reglas ...hasta en ese tipo de cosas y, y pues no creo que, que se valga, ¿no? Decir cosas más fuertes. Uh, uh, uh, Oxla, ¿qué piensas de los videos que sube Breakman? Ah, hoy subí un video de una sirena y se veía muy fake. Pues ya lo he dicho, Breakman, Mundo de Cabeza, Dross... Eh, ...y algunos otros youtubers lo que hacen es recopilar los videos... ...y presentarlos a manera de historia de terror... Pero no importa si son falsos. O sea, siempre nada más los presentan, pero no importa si son falsos. A ellos no se molestan en investigar si es verdadero si es falso. Simplemente los, los presentan y esa es su manera de hacer su contenido. Por eso eh, hay gran diferencia, ¿no? A Breakman, por ejemplo, a Mundo de Cabeza o al mismo Dross no se le considera investigador paranormal. Simplemente se les consideran youtubers que tienen... Mucha fama, que tienen mucha popularidad, que tienen muchas vistas, pero se les sigue considerando youtubers. YouTubers de, youtubers de terror, por ejemplo, pero no son considerados investigadores ni conocedores del tema porque no lo son. Porque, no lo, porque a pesar de que tienen muchos seguidores, no significa que tengan el conocimiento o que estén haciendo de alguna forma eh, parte de la investigación de los temas paranormales. Y pues eso es cada quien, cada quien eh, es su gusto, ¿no? Ellos no quieren ser investigadores paranormales, ellos solamente quieren exponer los videos, quieren presentarlos, quieren subirlos, será eh, será por, por dinero, será por fama, será por gusto, será por ambas y es válido, por cualquiera de esas cosas es válido, ¿eh? Así que pues ellos son así, por ejemplo, estos chicos de... El, el Capi, ¿no? De Mystery World. El Capi pues es igual, el Capi tiene muy buenas vistas. Lo único que me agrada del Capi en esta parte es que ya no se dedica a presentar videos como antes lo hacía con Creepypastas Everywhere o temas, sino que ahora ya va a los lugares y vive la experiencia. Entonces, desde que hace eso, me agrada más el Capi que antes que hacía muchos temas completamente... Eh, bizarros, eh, morbosos y que así ganó mucha popularidad, de hecho se le, se le llamó el rey del clickbait a, a, a Mystery World, el Capi cuando tenía Creepypastas Everywhere, porque subía diario videos como dos o tres videos diarios y los subía con super títulos llamativos, morbosos e imágenes super morbosas y de ahí empezó la, la parte del clickbait y afectado a muchos canales eh, por eso, el único que me gusta Sos vos y Breakman Jaja el ja, reptiliano, buenas noches Otra, ¿qué opinas de Duck Videos? No lo he visto Fíjate, Duck Videos no los he visto Pero creo que, supongo que deben de ser Similares, ¿no? Cada, cada uno De los youtubers tiene Una corriente de cómo presentar los fenómenos Paranormales, por ejemplo Estaba viendo eh, leyendas Legendarias, yo sé que son muy Famosos leyendas legendarias que hacen su Podcast, que hacen su podcast También en, en Youtube sé que eran muy famosos y de pronto la gente me empezó a decir que leyendas legendarias, que leyendas legendarias, incluso por ahí ponían el nombre de alguno de los participantes de leyendas legendarias como experto, ¿no? Y pensé, bueno, a lo mejor estos chicos le saben a lo paranormal, y tiene poco que me dediqué a ver algunos videos de leyendas legendarias y me doy cuenta que es lo mismo, leyendas legendarias no son investigadores paranormales, son eh, solamente presentadores de un tema y lo hacen de un tema de forma chusca, de forma divertida, de, y yo digo, ah bueno, pues así es, es otra cosa, ¿no? ellos no, no se meten, no indagan en, en lo paranormal, no se leen los libros de lo paranormal, no viven las experiencias buscando respuestas, sino que solamente hacen un show de comedia con respecto a lo paranormal, entonces cada quien presenta su, su forma, eh, con lo paranormal lo malo y lo que a mí me molesta y lo que me enoja es que lo usen para charlatanería que lo usen para engañar a la gente que lo hacen que lo hacen de esa forma fea y es que eso pues afecta a todos los que hablamos del tema porque nos nos piensan igual que somos charlatanes todos, saludos desde Nueva York José Rodríguez, Violeta, González no que no paga, digo tampoco un abrazo a Eric Star, a Gerardo Valdés, ¿qué opinas de Extranormal? ¿Harias una investigación con ellos? No mi hermano, pues yo desmentí Extranormal durante muchos años durante muchos años los desmentí de hecho me, mi canal se dio a conocer por desmentir a Extranormal y obviamente con el productor que, que era no me acuerdo su nombre, Humberto Humberto, ¿Humberto González? ¿Algo así se llamaba el productor? Pues terminé también, también mal, porque obviamente él se molestaba de que yo desmintiera su programa completamente falso, ¿no? El programa salía todos los domingos y yo como para lunes, para martes o miércoles ya tenía el video desmintiendo el programa de Extranormal. ¿Qué opinas de Doc Tops? Pues Doc Tops es un, eh, es un personaje que se robó videos de, de habla inglesa, se los robó completitos con imagen, y miniaturas y todo, y le funcionó a Doc Tops. Entonces Doc Tops no es nada más que un ladrón de videos eh, de en inglés y los pasó al español. Él buscaba los tops más populares en inglés, los que tenían más eh, vistas y los traducía al español. Incluso ponía las mismas miniaturas y todo. Por eso Doc Tops fue, eh, fue censurado durante un año. Tuvo, le lo, pues como lo que lo denunciaron por por, por copión. <risa> Ahora sí lo denunciaron por copión y le quitaron el canal. Lo desmonetizaron por seis meses y más o menos se tardó un año Doc Tops en, re, en retomar el, el canal. Yo no sé si lo sigue haciendo, pero sí lo denunciaron por, por copy. Eh, qué raro, bro. Acabo de ver el iceberg de Extranormal que te mencionaba a ti y justo YouTube me recomendó tu stream y justo estás hablando de Extranormal. Qué raro. Pues Panda World, qué rarísimo. Así son las cosas. Eh, pues de eso se trata porque eh, Facebook, pues realmente nos espía. Facebook tiene WhatsApp, tiene Instagram eh, y así funciona en el que tú digas algo por whatsapp el que escribas algo por whatsapp el que busques algo algo etcétera eso te va a recomendar y te va a te va a mandar que más sobre lo mismo de lo que estés hablando de eso se trata el, el que hagan negocio con las redes sociales que todos siempre le ponemos sí sí. Eh, aceptas que facebook pueda tomar fotografiarte en calzones mientras tú estás dormido Sí, sí, sí, todos le ponemos que sí, y entonces tenemos vendida al alma ya al diablo con Facebook, con Instagram, con YouNow, con, digo, con, con WhatsApp y con todos. De hecho, se dice que los teléfonos, los, los, los televisores Samsung, tenían una tecnología en la que te podían estar escuchando, incluso apagado el televisor. Ahorita tengo el televisor apagado, por ejemplo, y se supone que tiene la capacidad de estarte Escuchando, no hay alguien que te esté escuchando, sino es un sistema en donde tú dices nombres, por ejemplo, dices Suavitel, y entonces te va a mandar eh publica, publicidad de Suavitel, o dices hoy oh, necesito comida para perro, y te van a empezar a mandar publicidad de comida para perro. Si empiezas a decir cosas sobre quiero viajar a Colombia, te van a empezar a llegar eh, pues agencias de viajes que lleven a Colombia y todo eso eso eh, ya está bien sabido por todos que lo que escribas lo que hables o lo que busques se te va a estar apareciendo en forma de publicidad en, lo, en tus redes sociales entonces ahora qué bueno no parecía que el algoritmo de youtube ya no me quería pero fíjense que me han llegado varias personas por el iceberg de extranormal alguien hizo el iceberg de extranormal tristar me parece que lo hizo y por ese iceberg donde me mencionan, han estado llegando personas nuevas que no me conocían. Pero si les ponemos que sí a todo, no nos dan acceso a entrar a la aplicación, pues sí. No le necesitamos, por ejemplo, decían que el fin del mundo y que en el apocalipsis todos íbamos a tener un chip para poder comprar cosas, para poder viajar, etcétera ¿No? Ya no necesitamos un chip. Ya tenemos nuestras aplicaciones. Ya tenemos lo de la vacuna. Ya tenemos varias cosas que nos han de alguna forma obligado a hacer sin necesariamente tener un chip. Nuestros celulares eh, se desbloquean con nuestra huella. En algún momento la huella va a ser parte de, de un registro en donde se vea si somos criminales o no criminales, si somos eh, de, un, de un nivel social, etcétera. No, ya ya estamos más para el futuro en eso, en donde ya todos saben, o sea, todo lo que, todo quien necesite información de nosotros va a saber eso. ¿Qué es iceberg de normal Es una nueva tendencia en donde los canales de YouTube, de hecho, Dross subió eso del iceberg, pero Dross lo tomó de 4chan y de videos de, de estadounidenses, de habla inglesa, en donde se hablaba de icebergs, que significa como el lado oculto, ...de un tema, y cuando Dross empezó a hacer que el iceberg de algo, todos los demás eh, canales que, que copian mucho el contenido de Dross... ...empezaron a hacer videos del iceberg de tal, del iceberg de tal, y significa pues cosas ocultas de cierto tema. Dross hizo videos referiendo, bro, video referido, bro, de que los micrófonos y cámaras de los dispositivos estaban abiertos. Exactamente, por eso todo lo que hablamos ya lo, ya lo escucha el sistema... Y el sistema nos está ubicando en qué tipo de compradores somos, porque eso es lo que somos. La verdad es lo que somos, somos consumidores. Y eso es lo que ocupan las grandes empresas, los poderosos, el gobierno. Nosotros solamente somos, siempre lo he dicho, un engrane en todo este mundo y somos los consumidores, somos los que mantenemos esos poderes. Ahí tenemos tanto el consumismo de Spider-Man. Eso de Spider-Man... La película de Spider-Man 1 tiene años que salió y yo no vi que en todos esos años hubiera tantos fans de Spider-Man. Apenas sale esta película y viene esta revolución y este mame, porque sí, ahora sí ya se le dice el mame. Eh, y ya hay infinidad de fans, todos ahora actualmente son fans de Spider-Man, ¿no? Se muere eh, Paul, no sé qué, Paul Logan, o Logan Paul creo que se llamaba así, y todos son fans de Logan Paul, ¿no? Se muere tal y todos son fans de ese. Es, es decir, la sociedad somos consumistas, completamente consumistas. Consumimos todo, lo, lo, lo, lo consumimos y lo desechamos al instante y estamos tratando de devorar más cosas. De eso se trata el sistema, de a toda la población, a toda la sociedad, hacer que nosotros sigamos consumiendo constantemente. Nosotros vamos, trabajamos, consumimos. Vamos, trabajamos, consumimos. Vamos trabajando y consumimos. Y eso lo hacemos todo el tiempo. El ejemplo de que cada fin de semana muchas familias lo, se presta para, para tomar. Viernes, sábado, y todas se echa una chelita el domingo, ¿no? O, o consumir el fútbol el domingo. Se supone que día de descanso y consume, consumes el fútbol, etcétera de todo eso se trata el sistema de mantenernos consumiendo las marcas poderosas y todo eso se trata de lo mismo consumir consumir consumir y no hay otra eh parece que el entretenimiento del hombre es exactamente el consumismo de hecho hay una parte en donde uno se siente feliz si compra cosas pero después de que compró varias cosas ya no se siente tan feliz o sea, la felicidad la tenemos, solamente que nos han engañado pensando que consumiendo tendremos felicidad. Que si tenemos un auto seremos felices, que si tenemos eh, ciertas bolsas de marca somos felices, que si tenemos ciertos tenis somos felices. Cuando los verdaderos millonarios no se compran los carros lujosísimos, no se compran los tenis carísimos, no se compran las ropas eh, ni, ni bolsas ni nada de diseñadores, son personas que solamente, como ya tienen tanto dinero, saben que ya la vida solamente es para disfrutarla. Ya no les importa vestirse de ninguna marca, de ninguna forma, porque tienen la posibilidad de ir a cualquier lado y hacer lo que gusten. Si quieren, no se levantan todo el día. Si quieren, juegan videojuegos todo el día. Si quieren, se van a, a un país, a una playa. Si van y coman, comen lo que quieran. Entonces ya no hay necesidad de presumir. De, de, de andar en carros lujosos o mostrando ropa fina y cara nada simplemente de hacer feliz de disfrutarse de saber que la familia mientras esté sana es lo mejor que tenemos eh, busca buscan un poco más ya la espiritualidad pero eso solo se logra cuando avanzas en el nirvana qué opinas de tu cosmópolis a tu cosmópolis lo conozco desde hace mucho tiempo franklin franco desde que empezó tu Cosmópolis, lo conozco, y pues veo que es un chico que le ha echado muchas ganas, que, que tiene muchos sueños, que ha querido siempre tratar de crecer en, en YouTube, de ser alguien, de ser una personalidad, de, de ser famoso y a la vez generar mucho dinero, y le ha resultado lo de generar bastantes ingresos, porque tiene varios canales tu Cosmópolis, y gente trabajando, eh, él como persona no ha sido popular, no ha sido como una imagen tan conocida y tan famosa, pero ha hecho de su, de su trabajo, de su desempeño en YouTube, pues algo que le ha durado bastante tiempo. Tu Cosmópolis es un chico sencillo, buena onda, me cae bien. Voy a leer este que es de Leyendas Legendarias, dice, Leyendas Legendarias toca los temas sobre cosas verídicas, que tienen como cosas sobrenaturales, pero no lo son. Ellos son similares a ti. También es muy difícil que den algo por verdadero. Más bien cuentan historias documentadas, como asesinos seriales, psicópatas y esas cosas, pero está chido. Sí, de hecho, cuando vi estas transmisiones de leyendas legendarias... A ver en Facebook, ¿dónde están las dónde están las estrellas? Quiero ver estrellas. Gracias, Juan Ocampo. ¿Esas son estrellas o cómo se ven las estrellas? Porque es que hay, aparece alguien su nombre y aparece una estrella y otras cositas. Y no sé si esas son las estrellas. En Netflix está un documental que se llama Nada en Secreto. Creo que habla de una empresa llamada Analytic en Londres. Narra cómo tomó, tomó datos de todas las personas en redes sociales como Facebook y a través de, de los algoritmos le dio ventaja a Donald Trump. Exacto, exacto. Para eso se trata el algoritmo. Si lo saben usar... De hecho, yo lo voy a intentar para este 2022, voy a tratar de usar el algoritmo en Facebook para a ver si, si logro la fama. <risa> ya verán si en el momento logra, se logra la fama, pero hay que pagarle a Facebook. Para ahora, para ser famoso, hay que pagarle a Facebook y no, no basta con hacer buen contenido y eso es lo que nunca he hecho pagar pagar por popularidad pero creo que ya es hora porque en redes sociales ya no me quieren otra te acuerdas de esa publicidad asiática que no parecían publicitarias publicitar nada y duraban horas de qué se trataban ah sí prueba eso salía en YouTube eso salía en YouTube sí sí son híjole eran como comerciales de dos horas te acuerdas eran asiáticos Precisamente era lo que hacían, pagarle a YouTube para tener popularidad y tener más alcance. De eso se trata ahora. Creo que creo que es, ahora somos tantas personas que queremos entrar al mundo de las redes sociales y de que nos gusta eh, generar ingresos o de que queremos ser famosos o de que queremos que alguien nos escuche y nos vea, que... Que ahora ya no se puede siendo solamente creativo. Ahora se necesita pagar para la publicidad y con eso generar gente con la segmentación. Ese es el nuevo tema, la segmentación. Y para eso hay que ganar dinero, pagar para volver a ganar más dinero y volver a pagar para generar más dinero. Y es una inversión. O sea, la inversión le mete 5 mil pesos al mes, digamos o mil pesos al mes en, en, en redes sociales, y te estarías ganando seguidores. Eso es lo que yo nunca he hecho, pero creo que en este 2022 voy a tratar de hacerlo, porque de eso se trata ya redes sociales. Somos tantos compitiendo, que ya se vuelve muy difícil, ¿no? Afortunadamente, Breakman, eh, Mundo de Cabeza, Dross y algunos otros compañeros, tienen todavía sus seguidores sin haber pagado ni nada, Simplemente por la creatividad que le meten a los videos y se ha ganado su público a pulso. Y ellos tienen la posibilidad de seguir así. Pero alguien que quiera empezar desde cero, necesitaría ya empezar a pensar en eh, invertir. Se, met, se invierte en las segmentaciones para poner, poder tener seguidores. Por cierto, estaba viendo a, a Melisa y Melisa tiene medio millón en... En TikTok le ha ido muy bien a Melissa. si no siguen a Melisa, pues ahí se las recomiendo, vayan a su TikTok, tiene medio millón y pues me alegra por ella porque le ha echado ganas, ella siempre ha querido destacar con su contenido, no lo ha hecho todavía tal cual en Facebook o en YouTube, pero en TikTok lleva medio millón de seguidores y pues bien, le va bien, qué bueno. ¿No has pensado en hacer contenido con el fenómeno extraterrestre? Derek Cross, sí, Derek Cross, tengo muchos videos de contenido extraterrestre, pues es uno de los clásicos, ¿no? Algo que debo de hacer, pues es precisamente sobre los fenómenos paranormales, los ufológicos, y tengo muchos temas para, uh, ufológicos. Y de hecho ahí tengo varios libros de ufología en los que en las tardes los vamos a leer un poco para que, para que aprendamos más sobre los fenómenos ufológicos. TikTok es una plataforma muy fácil para crecer. Melisa es guapa y con carisma llegará lejos sin duda. Pues sí, sí, sí, y con mucho trabajo ¿eh? y perseverancia. No solamente se necesita ser guapa y, y ser eh, talentosa, se necesita mucha perseverancia. Creo que la perseverancia en todos lados es el, el que te va a llevar siempre a lograr tus objetivos. Vamos a, a ver lo que nos ha mandado hoy toda la gente en WhatsApp, porque tengo mensajes en WhatsApp que hay que revisar, nos mandan videos, nos mandan fotografías, nos mandan historias paranormales, así que vamos directamente a lo que nos han mandado al WhatsApp. Miranda, eso, güey, bueno, no se hagan. Ya llegó Wawitz, hard Drive, lo siento, welcome wawits eh, Oxla Castro, Derek Cross, gracias a toda la gente que me está viendo en Facebook. ¿Dónde están las estrellas, gente de Facebook? Me gustaría ver estrellas, eh, o sea, en, en, la, en Facebook. Porque como son nuevas, quiero ver estrellas. ¿Dónde están los superchats, gente? Las, las compartidas, las ruletas, allá en YouNow. ¿Cómo están? Gracias a Luna, a Guadalupe PG, mi madrina me está viendo en la transmisión de YouNow en TikTok. ¿Para cuándo más casos? Roberto Bramos, todos los días, todos los días subo videos a mi canal de YouTube. Todos los días hay casos en mi canal de YouTube. Yo sé que no les llegan las notificaciones porque... YouTube y todas las redes sociales me tienen censurado, pero todos los días subo contenido en todas mis redes sociales. Échense, búsquenme, porfa, búsquenme. Si les gustan los temas paranormales, búsquenme, porque no les van a llegar así las, eh, las notificaciones. Yo tengo un Facebook, pero no sé dar estrellas. ¿Cómo hago? Chicano Munguía. Entras a Facebook, está la transmisión, hay una... Una parte donde dice estrellas y le das clic a estrellas y listo. Andy, poco menos de 10.000 mil. A mí si me llega y siempre estoy al día. Gracias, Paco, en los casos, ¿cuál es tu micrófono? ¿Mi micrófono? ¿Este micrófono? ¿Es un Samsung? ¿Samsung? ¿Es un Samsung? Eh, pero ahorita estoy con el micrófono del celular. Awit ah, fue quien sacó el tema de los DJs una vez, ¿no? Por ti Oxlac, la luna, eh, ya te mandé estrellas y me ignoraste. ¿En serio? A ver, Evelyn, mándame estrellas. Mándame estrellas. Taz Peña, saludos desde Villa del Carbón, Estado de México. Un abrazo hasta Villa del Carbón. Quisiera que me desmintieras una imagen. Es que la verdad no sé si es un ente o solo una silueta oscura. Pasó en una fiesta de aquí. Te lo agradecería mucho. Te envío en WhatsApp. Ok, vamos a revisarlo en WhatsApp. Creo que fue de la asociación Oxlack, yo te mandé 490, bro, vamos raza, que se haga Star Party. Ey, por favor, ¿dónde están las estrellas? Ponen estrellas. Bow Bo Hunter nos mandó 100 pesos desde Argentina. Dice, hola Oxlack, ¿qué caso? Que aunque no hayas podido probar, te ha parecido 100% auténtico. Saludos desde Argentina. Bo Hunter es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cuál es uno de los casos eh, que son reales? ¿Cuál si es un caso real de fenómenos paranormales? Hay muchos, y quiero decirles que el, los casos paranormales más reales son los que ustedes mismos experimentan. Esos son los casos paranormales reales. Yo he experimentado fenómenos paranormales aquí. Tengo un video que se los voy a subir a TikTok, o a Reel, o a Short en YouTube. En una transmisión que estábamos aquí eran las once y tantas de la noche. En una de mis transmisiones, la gente dijo, acá, acá, mira, la gente de TikTok sí ve. ¿Ven esos cuadritos transparentes que están aquí arriba? O la gente de YouNow no los ve. La gente de Facebook sí los ve y los de YouTube ve un poquito los cuadritos de aquí. Durante una transmisión apareció una mano, una mano chiquita, como una mano de un niño. Puso la mano en uno de esos bloques transparentes y yo no tengo aquí en la casa no hay niños chiquitos y para poder haber hecho eso eh, no se podía porque ahí detrás de eso hay como un mueble grande con muchas cosas y pues no es posible llegar y poner la palma de la mano ahí y está grabado, quedó grabado en video, la gente me dijo que se vio una mano, me mandó el fragmento de la transmisión donde se ve la mano y eso me pareció increíble. Increíble porque nadie más puede hacer eso. Del otro lado solo está eh, mi mamá. Mi mamá ya es una persona grande. Ella pues obviamente a las 11 de la noche ya estaba dormida. No iba a estar poniendo la mano ahí. Como, oh, mi hijo está transmitiendo algo paranormal. Voy a poner la mano ahí para que se espanten. No, no había nadie. Entonces eso sí está súper extraño. Tengo el video, se los voy a subir en... En TikTok, ahora que hay shorts, que hay reels y todo, se los voy a subir poco a poco esos pequeños videos de cosas que me han sucedido. En mi, en mi cuenta de Instagram está toda una línea de, de videos que me han pasado y que, que son cosas paranormales. Y yo sé que esas cosas sí son paranormales, ¿no? Una vez terminé una transmisión, estaba del lado derecho una, una mochila, terminé la transmisión y comienzo a ver como del lado derecho algo se empieza a levantar, volteo y mi, y mi mochila se estaba levantando las, de donde se agarran las correas se estaban levantando, estaban como levitando las correas y cuando volteo se, se cae, entonces fue como, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer que eso esté pasando, y pues eso es lo que les digo que son fenómenos paranormales reales, los que ustedes mismos experimentan, si me quizá no me van a creer así les pasa a todas las personas que viven per, fenómenos paranormales, no les creen pero saben que sí son ciertas que, que pasaron en su momento, es muy raro una vez estaba dormido es que me ha pasado muchas aquí en mi casa eh, dice ¿qué opinas del caso Josué? hace unas dos semanas entrevistamos a Josué aquí mi hermano, si vas a mi canal de Youtube está mi transmisión donde entrevistamos a josué y le preguntamos sobre el caso precisamente una noche me despertó un sonido muy raro me despierto y comienzo a ver que, que mi playstation se, se prende se, se pone el juego se empieza a como si alguien lo hubiera aprendido y como si fuera a empezar a jugar a alguien imagínense eso a las 4 de la mañana me despertó el, el ventilador del PlayStation. De que empieza a correr. Y empiezas a sacar el ruido. Entonces son cosas como. Eso no es normal. Tuve que levantarme. Tuve que tomar el, el control. Y ponerle ahí. Eh, apagar y todo etcétera. Tuve que, que apagar el PlayStation. Pero son cosas que no. No, no es normal que sucedan. no Una. Una, una noche, yo, yo me acostumbraba a quedar en un, en un apartamento en la Ciudad de México. Un apartamento que me gustaba bastante. Estaba en un edificio muy alto. Y entonces, una noche... Una noche... Estoy, estoy viendo si, si no está por ahí aquí mi novia. Es que, si digo cosas, y está mi novia. Aunque ya pasaron, pues siento que, que no está chido que mi novia... Pues que ya ande contando cosas antiguas, ¿verdad? Novia, si estás presente, mándame un sí, si estoy presente, y ya sé si contar algo o no contar algo. Saludos, Oxlack, Gil Adrián Robero, gracias. Yo solía ir a correr al Calvario de Toluca y después visitaba una iglesia que está sobre Colón. Un señor me comentó que era una iglesia masónica, que creo curiosidad, pero parece que sí. Ojalá puedas hacer una investigación, un video sobre eso. Derek Cross. Pues hay iglesias, no, no son iglesias, son, son sitios donde los masones hacen sus reuniones y los masones eh, actualmente son como un club. Antes se decía que te invitaban a pertenecer a ese club de los masones, pero ahora es como si alguien te lleva, pues tienes que pagar incluso pues como tus, tus meses para pertenecer al club. Ya no es lo mismo esta masonería que la de antes. La de antes eran grupos de personas masones que, que empezaron en Francia y que se distribuían por todo el mundo. Y estos grupos eh, se hacían para eh, reunir a personas que pudieran eh, entrar al poder. Entonces, antes era muy diferente la masonería, ahora ya, ya cual, no cualquiera, pero sí ya es más fácil poder acceder a un templo masón cuidado puede que este te esté observando guapo a poco tu novia es celosa dice mía no es celosa sino porque si yo hablo de, de otras relaciones que tuve anteriormente ha de ser incómodo no por eso por eso lo digo es, es celosa normal pero yo yo me refiero a que si hablo de otras experiencias que viví con otras parejas pues claro que se puede sentir incómoda, entonces no, lo que no quiero es que eso, que se sienta incómoda, ah, sí está sí está, entonces ya no voy a platicar nada gente, den like para que YouTube recomiende a Oxlack, gracias, ya llegó mi novia, sí está ahí, entonces ya vamos a revisar los mensajes que tenemos en el WhatsApp, el pasado es pasado, dice Andy Baez ¿Quién vive jugando videojuegos de viejos, no podrán no podrán qué, no podrán ni caminar el canal de Doc Video se parece al tuyo. Investiga los videos reales. ¿En serio? No sabía, mi hermano. Cuando tienes muchos años con tu novia? No debería... Eh, no debería enojarse, jaja. Pero si tienen poco, no lo hagas. Sí, tenemos muy poco. Tenemos poco. Nos hemos visto dos veces. Nos, he, nos hemos visto solamente... Que no, que te quedes aquí, tranquila, Andrea. Solamente nos hemos visto dos veces. Pero... Pero dos veces así de, de muchos días. Y, y sí, por eso no. No era nada malo, Andrea, no era nada malo. Solamente que ahora seré un poco más, eh, un poco más, que tendré más tacto. Tendré más tacto cuando platique cosas del pasado. Sí, porque obviamente no te quiero incomodar. Porque a mí me incomodaría si tú estuvieras transmitiendo y hablaras cosas del pasado. Yo creo que me sentiría incómodo. O sea, no es porque te pongas celosa, es porque no quiero incomodarte, porque te quiero. Felices los cuatro, dice Evelyn Avilés, Carlos mijo, Es tóxica. Nancy, ¿qué onda Nancy? ¿Cómo estás? Bienvenida a TikTok. No sabía que tenías TikTok, Nancy, ¿cómo estás? Eh, Oxlack, gracias, Jorge Augusto, Janes. Vamos a ver qué tenemos. Hola Oxlack, saludos. Hace un rato que no me unía a tu directo. Un abrazo, pues bienvenido, James Alberto. Bienvenidos a estas transmisiones, Ox, ella es una de tus seguidoras. ¿Quién, ¿Quién, es? ¿Quién es de mis seguidoras? Es que si hablas, gracias a Neon Strox, por mil pesos colombianos, eso del Play si es una falla común, no se asuste. ¿En serio? O sea, ¿se puede prender el PlayStation solo? A ver, pero ¿por qué el PlayStation no se prende a las 12 del día, a la una de la tarde? A las 5 de la tarde. ¿Por qué no se prende a esas horas donde está de día? Donde no hay problema. Durante todos los años que he tenido mi Playstation. Y que tengo muchas consolas y todas están conectadas. Jamás me había pasado eso. ¿Por qué de pronto mi Playstation se va a prender a las 3, 4 de la mañana? Eso no está normal. Eso no es normal. ¿Por qué deben de pasar cosas raras durante la noche y no durante el día? Ejemplo. Un día me despierto porque escucho un ruido muy fuerte y, y, y me pongo, pongo atención y me doy cuenta que se cayeron mis juguetes. Entonces prendo la luz y vengo y aquí atrás estos juguetes que están aquí, tengo los videos, están en Instagram, veo que estos juguetes, varios de ellos están, están tirados en el piso, pero se cayeron de allá arriba y de adentro de esto, entonces fue como seleccionados no se cayeron unos sobre otros, sino que varios de arriba y varios de abajo se, se cayeron, eso es como, eso no se podría, no podría pasar, a menos de que alguien los tirara, porque no se puede caer de arriba y también caerse de acá adentro, no, no, no por ninguna manera pueden los juguetes de arriba caerse y que tiren los de en medio, eso no es posible, entonces me levanté, grabé, y, y obviamente me espanté porque dije, no, ¿cómo molesta este pinche, este fantasma? Porque, porque si fuera algo normal, ¿por qué no sucede durante el día? Entonces, eso no está, no está bien. Aunque fíjense que sí me ha pasado de día también. Una vez de día sí me pasó. Ibas a contar la reforma del Airbnb ¿Ibas a contar lo de reforma en el Airbnb, ¿cómo sabes que eran reforma? ¿Cómo sabes que eran reforma? Estaban mal acomodados. No, no estaban mal acomodados. Gracias. Tuve una Xbox 360 y a las 4am se prendió también y tiene un sensor digital y me sacó un susto. ¿Qué onda, Nancy? ¿Qué tal te va con Okiku? Algo raro, dice Good Guy Japan. Un abrazo a mi hermano Good Guy Japan. ...que nos está viendo en la transmisión... ...y él me regaló una muñeca demoníaca... ...la, la muñeca más paranormal de, del Japón... ...y bien con Okiku... ...pasa que no la tengo en mi cuarto amigo... ...por eso no veo si Okiku hace cosas malas... ...es una muñeca japonesa eh, de, de miedo... Eh, ...la tengo afuera... Eh, ...junto con otras cosas... Entonces, no no no la tengo aquí presente, porque sí me daría cosita tener a Okiku aquí adentro en mi habitación. <coughs> Oye, Oxlack, si no es por Facebook, me avisa, no me entero de tu directo y eso que estoy suscrito a tu canal con la campanita activada. Ya sé, mi hermano, es lo que les digo, que búsquenme, búsquenme porque Facebook, ni YouTube, ni, ni TikTok, ni Instagram, no me suben seguidores, no me recomiendan. Creo que es porque mis cuentas tienen más de 10 años y entonces yo creo que ya el algoritmo ya no me ya no me recomienda por los años o por lo que ustedes quieran, pero mis cuentas tienen muchos años. Entonces ya no, ya no suben ni mis suscriptores ni nada. La única red social que sí me da espacio, que sí me da eh, visualizaciones y que me da la oportunidad de estar creciendo es TikTok. Todas las demás me tienen bloqueado. Muy bien, vamos a ver ahora sí lo que tenemos en el WhatsApp, gente, ¿sí? A mí me pasó ver cómo se movió una, peli una pelota y no pegó donde debería, es como si hubiera agarrado y la dejó caer como si alguien la hubiera agarrado y la dejó caer, la de la bocina que hace ruido extraño, sé, ¿sí? también la recuerdo, ah sí, Jacqueline Vázquez la de la bocina, ¿deberías verlo Oxlack? ¿Cuál? Está en la página de Televisa Puebla compartieron el video, ¿cuál? ¿Qué pasó en Televisa Puebla? Eh, está en la página de Televisa Puebla. Mándame el link, mándame el link en WhatsApp y vemos de qué trata. Ahora sí, ya vamos, ya mucho plática. Vamos a ver qué nos ha mandado al WhatsApp. Eh, tenemos a Carlos Armijo de inicio, creo que sí. Y dice... Dice, hermano, buenas noches, ¿cómo te va? YouTube no envía notificaciones me di cuenta de la transmisión porque entré a tu canal que andes de lo mejor y me avisas cuando puedas marcar saludos, ya ven no manda notificaciones después me mandó un dibujito y dice, mi hermano buenas noches ¿cómo te va? voy llegando, se puede llamar ayer pasó algo sencillo que estaba con mi amigo en el patio de mi casa, ojalá me puedas contestar eso fue hoy, pues ahorita no voy a recibir llamadas, pero sí voy a mostrar los mensajes voy a compartir la pantalla uy, oye, uy, uy, ¿qué hice? Ahí está, compartiendo pantalla. ¿De qué trata la mujer, mi hermano? Escupí como víbora. ¿De qué trata la mujer, mi hermano? Estamos viendo aquí una, un dibujo de una mujer. Se ve inquietante. Estamos, ya estamos iniciando esta noche de terror aquí en la mano pachona, la mano pachona, la mano pachona. Donde nos contarán sus historias sobrenaturales. Entraremos al fantástico y aterrador mundo De lo desconocido Eric es el que traía los muñequitos La cara de Awitz Te pasé un video extraño recién encontré en Facebook Es una mujer, jaja, la mano panzona La mano panzona, la mano panzona. Bienvenidos, buenas noches Es un gusto tenerlos aquí Como cada noche en la mano panzona Un lugar donde los fenómenos paranormales y las cosas extrañas conviven durante dos horas. Espero que todos estén preparados porque hoy tendremos una noche aterradora. Nuestros seguidores nos han mandado diversos mensajes en donde nos aseguran haber tenido experiencias sobrenaturales. Así que vamos a estar leyendo uno a uno esos mensajes y descubriremos qué hay detrás. De la muerte, de la muerte, de la muerte, de la muerte. Como no tengo producción, pues yo tengo que hacer todos los efectos, ¿no? De lo paranormal y así, como un programa de radio paranormal. A mí nunca me llegan notificaciones tuyas en YouTube. Ya sé, maldito YouTube, maldito YouTube, me ha querido matar, pero no dejaré, no me dejaré, regresaré y seré millones. Y escuchan gemidos en los audios. Muy bien, esta noche tenemos el mensaje de una persona llamada Awitz Awitz nos ha dejado como mil mil uy los perros, como mil eh, mensajes en audio además de texto, parece que es muy importante lo que nuestro amigo Awitz nos ha mandado esta noche ¿quieren escuchar su historia? ¿quieren saber qué es lo que dice Awitz? ¿será algo perturbador? Acompáñenos esta noche en La Mano Panzona, La Mano Panzona, La Mano Panzona, La Mano Panzona. La mano panzona. Buenas noches, Agüiz. Eh, uh, puso muchas caritas enojadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene muchas caritas enojadas, Agüiz, en el mensaje. ¿Qué hice? Ahí luego, luego lees lo demás, por favor. Ni, ni mi novia, en mi vida mi novia me ha mandado tantas caritas enojadas hasta ya me preocupé no puede ser la ruta oculta la mano de Mecatrón no sé, como me mandó muchas caritas enojadas y dice ahí luego lees lo demás por favor vamos a pasar de largo este este Whatsapp y vamos con el que sigue tenemos una foto, tenemos la primera foto paranormal, ya la habíamos visto. Hoy oh, esta, esta cara es inquietante. Nuestro amigo, que no ha dejado nombre, nos ha mandado la fotografía de un animatrónico. Esto conforme a la historia del valle inquietante. Muchas personas dicen que sufren un tipo de escalofrío. Sienten sensaciones bizarras cuando de pronto ven personajes como este, que son robots mecatrónicos, que hacen alusión a un ser vivo. Muy bien, miren esta fotografía, ya la habíamos visto, hay dos mujeres tapadas con corazoncito, tenemos un televisor prendido y en el fondo en la cocina, según se ve un fantasma, pero la verdad es que está tan pixeleado tan, tan de baja calidad, que... Que no, no, o sea, no veo nada paranormal en esta fotografía. Ya la habíamos revisado varias veces. Aquí tenemos también una fotografía en donde nuevamente, acá atrás en la puerta de la cocina se ve, pues, una ventanita. Se ve algo oscuro, pero no, no, no, no, no significa que sea algo paranormal. No cualquier cosa que se vea negra es paranormal, ¿eh? O sea, uno ya no puede ser prieto porque ya piensan que es del demonio desde terror no no tranquilos gente no todo lo que es prieto todo lo que es negro significa que sea paranormal vamos con el siguiente mensaje es de jezebel y dice lo siguiente a jezebel nos mandó unos videos vamos a ver lo que jezebel nos ha mandado ok vamos a poner a la gente en tiktok y en YouNow va a escuchar ah ok yo creo que es un video que ya había visto pero yo creo que aquí la, la gente no. Vamos a reproducirlo. Está rarito, muy rarito, pero no lo entiendo. No lo entiendo porque hablan en inglés. En un inglés que no entiendo. Sí si no alcanzan a ver bien se trata de una hojita que está como en un bosque y esta hojita está como dando vueltas la hojita se como que viaja de un lado a otro entre la entre la maleza entre el bosque entre los árboles girando pero no termina de caer de hecho aquí la mujer quien la, la agarra y no tiene nada o sea la hojita estaba girando sola después la mujer la lanza nuevamente y la hojita termina cayendo. Pero en un momento la hojita estaba como dando vueltas por todos lados. Aquí lo único que, que se me ocurre en este video que pueda hacer. Es que pueda estar. O ah, ya está ya está dando vueltas otra vez, ¿no? O sea, no el, el viento no la está llevando. Uy, no, ya, ya la regué. Ya la regué. Uy perdónenme ya descompuse la transmisión le apreté un botón que no era eh, hay una hojita que se mueve que está como papaloteando le podríamos decir papaloteando es una palabra mexicana que hace referencia a papalot papalot es mariposa por eso papalote papalote significa mariposa entonces cuando decimos que algo está papaloteando es que está haciendo como si fuera una mariposa. Así es lo que está haciendo una hojita que está papaloteando por todos lados. Lo que yo veo ahí es que pudiera estar precisamente agarrada con una telaraña. Y la telaraña hace que la hojita no termine por caer, sino solamente mecerse por todo el lazo, por todo el, el bosquecito. Entonces, si la... Si la telaraña está sujetando la hojita, por eso no termina de caer y solamente el aire la está llevando por todos lados y está papaloteando. Agüits nos está llamando, pero no, Agüits, no. No, Agüits, hoy no vamos a recibir llamadas, a Agüits. Tranquilo, viejo, tranquilo, Agüits. Hoy vamos a ver cosas que nos hayan mandado las demás personas. Porque todos quieren un espacio aquí en el programa, Agüits. Tú tienes espacio todas las noches, todos los programas, todos los programas que hacemos, tú hablas, tú mandas mensaje a Wits. ¿Tú no crees que las demás personas quieran que las leamos? Dice Violeta González, la hojita hace como su vida un papalote. Exactamente. Eh, Oxlack, me gustaría saber tu opinión sobre lo que le pasó a Jacobo Greenberg. Ah, caray, Jacobo Greenberg. No sé, recuérdame quién es Jacobo Greenberg, mi hermano. Eh, te mandaría algo paranormal negro, pero se emocionan las chicas. Oh, órale. No. Muy bien. soy eh, eh, de Costa Rica, saludame un abrazo a toda la gente que me ve desde Costa Rica. Gracias por estar aquí. Pura vida, Costa Rica. Y James Alberto dice, muchas gracias, que por veo que algo se mueve. Veo que algo se mueve y algo se mueve. ¿Qué pasa? Que algo se mueve aquí en mi cuarto. Juan 70, un abrazo, Juan 70. ¿Dónde están las estrellitas en Facebook? Quiero ver estrellitas, gente. Por favor, échenme la mano con las estrellitas. Gente, échenme la mano con los superchats. ¿Dónde están los superchats? Ah, Violeta, en cada foto tiene un color de cabello distinto. Yo creo que entonces estaba agarrada la hojita con una con una invisible, porque son muy delgaditas, eh, telaraña. Eso es lo único que yo creo. El video lo voy a subir a mi TikTok, a mi reel o a mi short para que lo vean, ¿sale? Terminando esta transmisión para que ustedes lo puedan ver. Un científico investigador que desapareció y jamás lo volvieron a ver. Uy, mi hermano, pues eso de las desapariciones le gusta mucho a Melisa. Ella habla sobre desapariciones, le gusta mucho porque estaba haciendo un como estudio de desapariciones. Entonces es un caso que a lo mejor conoce Melisa. Yo no lo conozco también y no sé por qué desaparecería un científico. Es el científico. Que desapareció medio hermano de Aritech, estudiaba la comunicación telepática y no se sabe por qué desapareció Jacobo Greenberg. ¿Aritech? ¿Un científico medio hermano de Aritech? Yo te, yo te quiero mandar un video de 15 segundos, pero no sé marcar desde los Estados Unidos. Mándamelo al WhatsApp, mi hermano, te voy a mostrar. Eh, aquí el número de WhatsApp está apareciendo en pantalla para que la gente que me quiera mandar una evidencia paranormal, fotografía, video. O mensaje en voz en, en voz o escrito, me lo manden al WhatsApp. ¿Sale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dani <coughs> dice: Buenas noches, maestro. Voy en tercer lugar, cuarto, pero lamento turbo y como Toreto también, familia ya en primero. ¿De qué hablas, Dani? Un abrazo. Brandon está escribiendo: Desde pequeño he vivido cosas paranormales. Estamos en la mano panzona esta noche tenemos el relato de brandon brandon nos ha escrito a nuestro whatsapp él tiene algo perturbador por contarnos vamos a nuestro primer relato de esta noche espero les guste desde pequeño he vivido cosas paranormales y creo que nunca voy a olvidarlas la más fuerte de esas experiencias fue cuando yo tenía cuatro años de edad aproximadamente. Yo dormía con mis padres y en mis sueños siempre veía a unos seres muy raros. Eran algo bajitos, como de un metro aproximadamente. Eran de un cuerpo transparente, con conciencia parecida al humo, y eran de varios colores. Tenían una cabeza de conejo con rasgos humanos y había uno en especial que me molestaba más. Él era de color verde y su nombre era Nadie. Era como un amigo imaginario. En ocasiones, pero realmente no me gustaba tenerlo cerca. Y este sentimiento de miedo hacia él aumentó cuando por la noche me encontraba viendo una película de Pixar. Recuerdo que estaba muy entretenido viendo la película. Mis padres se encontraban dormidos ya. Por lo que te imaginarás, el único despierto en ese momento era yo. Pasaron los minutos y nadie saltó de la pantalla hacia mí. Y me asusté mucho. Dio un grito y mis padres se levantaron y les dije sobre nadie. Ellos se encontraban muy intrigados por lo que pasó esa noche y estaban más al tanto de mí respecto a esa situación. Awitz nos está llamando en este momento. Awitz, no, por favor, danos chance de contar la historia. Muy intrigados por lo que pasó esa noche y estaban más al tanto de mí respecto a esa situación. Después un día soñé que me encontraba acostado y llegó él. Parecía molesto y me tiró al suelo. Eso fue lo peor que pudo pasar, ya que me tomó de los pies y me arrastró boca abajo. Él quería llevarme bajo la cama de mi abuela y esa vez fue la última ocasión que me encontré con nadie. Algo curioso es que a todos mis familiares, cuando eran pequeños, les inquieta ese lugar de mi casa. De hecho, hasta hoy en día Dicen ver a un hombre alto Y sombrío. Ahí está la historia de Brandon Que dice que tenía un amigo imaginario Que se llamaba Nadie Nadie Nadie Estás en las noches De la mano Pánzola Ya no estamos de regreso tenemos esa, esa historia de nadie. Yo nunca había escuchado que a un amigo imaginario le hubieran puesto a nadie. Pero ahí tenemos la historia de nuestro buen amigo Brandon. Vamos a pasar con otra historia esta noche. Porque tenemos bastantes. Estamos aquí en la mano panzona. Vamos a ver el siguiente mensaje que nos ha mandado en voz en off. Esta es una mujer, que dice, Oxla, quiero contar mi historia con sueños lúcidos. ¿Es a este número? No le he contestado, pero ella mandó un mensaje de voz. Pongan atención, vamos a escuchar lo que nuestra amiga tiene para nosotros esta noche. Estás en la mano panzona. <risa> bueno, ya estamos de regreso. Vamos a escuchar el audio de nuestra buena amiga. Escuchémoslo. Hola, Oxlack, Muchos saludos. Igual a toda la audiencia, muchos saludos. Les cuento mi experiencia. Eh, yo tengo muchos sueños muy vívidos con personas, tanto con personas que conozco como con personas que ya hace muchos años que no veo y también eh, con, pues con seres paranormales algunas veces. Eh, de hecho, tengo aproximadamente, he llegado a tener cuatro o cinco sueños en cada noche y cuando me despierto eh, los recuerdo con todos, todos los detalles. Es muy normal que las personas cuando despierten ya no recuerden sus sueños, pero yo sí los recuerdo con mucho detalle. Incluso pasan los años y los sigo recordando. Eh, entonces voy a contar uno de ellos. Estaba yo eh, dormida y empecé a soñar que yo me veía, pues me veía a mí misma dormida. Entonces había una niña con un vestido blanco eh, al lado de mi cama, estaba con sus codos recargados en, en mi cama y, y me estaba observando. Y entonces la niña comenzó a jugar alrededor de la cama. Y yo comencé a, a levitar. Entonces yo desde, desde el aire yo veía como la niña seguía jugando, corriendo alrededor de la cama. Yo atravesé el techo y desde las alturas yo veía mi casa hasta que salí del planeta Tierra y llegué hasta... Pues hasta el espacio, cuando llegué al espacio me asusté y yo en mi mente dije, no, esto ya me da miedo, ya quiero regresar. Y cuando dije eso, regresé igual levitando hacia mi cama y cuando llegué a mi cama la niña otra vez estaba recargada, eh, estaba, estaban sus codos recargados en mi cama y me observaba con mucha emoción. Y me preguntó, ¿qué se siente? Le dije, ¿qué se siente qué? Me dice, ¿qué se siente cruzar? Y le dije, pues, se siente, se siente bien, solo que cuando llegué arriba, me asusté. Y me dijo ella, yo también quisiera poder hacer eso. Y entonces la niña se puso a jugar otra vez alrededor de mi cama. Y yo en ese momento pensé en mi sueño. Cuando me levante, tengo que, tengo que hacer alguna oración o alguna limpia. Eh, lo que sea, porque esto no es, no es normal que esta niña esté aquí. Hasta entonces fue cuando me di cuenta de que no era normal. Y fue un sueño muy muy vívido. Y pues ya en un rato más me, me desperté y era de día y... Y pues ya eso era lo que les quería contar. Está, está. De hecho, estoy acudiendo con una eh, especialista y estoy tomando medicamento porque, um, por lo que te decía, que tengo muchos, muchísimos sueños durante la noche. Y me explicaron que es porque mi cerebro no para de trabajar, incluso cuando estoy dormida. Y, pues, me están dando tratamiento por esa situación. Pues está muy interesante esto de que pudo elevarse tanto que salió al espacio. Yo creo que si pudiéramos hacer eso, imaginemos lo que pudiéramos uh -huh. hacerlo, que de pronto alguien empieza a elevarse y sale al espacio. Yo creo que saliendo ya en la oscuridad del espacio sí daría miedo ya porque ahí notas la inmensidad y no ves jamás el final y es frío el espacio y solitario no sé si haya sonidos en el espacio alguien tiene ese dato si hay sonidos pero imagínense ya el espacio es, es oscuro es frío es solitario yo creo que se sentiría algo similar a las profundidades del mar no oscuro completamente oscuro eso por eso seguramente le dio miedo a ella y regresó a su cuerpo. Lo que me parece también extraño es que cuenta que había una niña jugando alrededor de la cama. O sea, yo no quiero ni imaginarme. No quiero ni imaginarme. <risa> no quiero ni imaginarme este, que, que de pronto... Me despierte o esté soñando y vea que hay una niña jugando alrededor de mi cama, ¿no? Les voy a contar una historia que ya se las he contado, pero a algunos seguramente no la habrán escuchado. Entonces, un día yo tenía un mejor amigo, todavía es mi mejor amigo, pero ya no ya no lo, lo, lo veo muy seguido. Ya, ya, ya está grande, ya tiene sus responsabilidades. Entonces... Cuando íbamos en la secundaria, pues era mucho de que estábamos juntos, de que íbamos a la escuela juntos, de que regresábamos juntos, o de que jugábamos videojuegos juntos, etcétera. Y, y un día que yo estaba dormido, me pasó como nuestra amiga. Sentí como que yo me elevé, como que mi espíritu dejó mi cuerpo y comencé a, a flotar. Y como yo estaba muy acostumbrado a ir diario a la casa de mi amigo, lo que hice en el sueño fue ir a la casa de mi amigo, pero era como si estuviera volando, como ella lo mencionaba. Y cuando yo llego a la casa de mi amigo, llego por el techo y puedo atravesar el techo y llego a su habitación, lo veo dormido. Él está dormido, viendo hacia la ventana, está su cama y al lado estaba su escritorio con su computadora y... Y en la silla había una persona de rojo, una persona que estaba sentado a la orilla de su cama en la silla y lo estaba observando mientras dormía. Pero esta persona estaba completamente con una túnica roja y con la cara blanca. Y entonces yo, lo, yo desde el techo lo veía como esta persona o como este ser estaba simplemente sentado en su silla y lo estaba observando dormir. Y entonces yo, yo me espanté mucho, yo no lo podía despertar, no podía hacer ruido, no podía hacer nada, simplemente lo estaba viendo. Y pues no, no pasó más, ¿no? Yo desperté y me acordé y le platiqué eso a, a, a mi amigo y me pareció bastante extraño porque si eso fue algo real, si es que yo pude salir de mi cuerpo y hacer ese viaje a la casa de mi amigo y me doy cuenta que hay una esencia, una presencia ahí sentado al lado de su cama y lo está observando dormir, eso es terrible, no es escalofriante, que imagínense que cuando uno esté dormido, pues esté un ser viéndonos, que un ser esté ahí junto a nosotros, ¿para qué o por qué? ¿Qué miedo que alguien te esté observando mientras estés dormido? Y más, una persona o algo que tenga una... Una túnica roja, ¿no? De miedo. Ese, esa historia me, me acordé ahora mismo porque estamos en la mano panzona. Ese es el relato de nuestra amiga que nos ha dicho que de pronto pudo hacer un desdoblamiento, un viaje astral escalofriante, ¿cierto? Pues estamos en esta noche de historias paranormales, de cosas que nos cuenta el público. Nuestros suscriptores han mandado diversas historias y tenemos muchas más por presentarles esta noche en La Mano Peluda. Bueno, ya estamos de regreso, regreso en La Mano Peluda, luego La Mano Panzona. Y un abrazo para Derek Cross, para James Alberto. ¿No son así los programas de radio? Como que es como que todo sombrío y demás y hay ruidos de... Y después empieza de regreso Estamos de regreso Aquí con nuestros seguidores Un día que tenga a Alguien que me pueda hacer los efectos de sonido Y todo, lo hago como Como Como si fuera la radio, ¿les parece? Mientras tanto, vamos a seguir con las historias Paranormales Vamos a ver, a revisar los mensajes Awitz está llorando No puede ser Por primera vez, Awitz, que no le vamos a hacer caso Está llorando está llorando, ah, which. mira, mi, mi mujer me dice, te amo, te estoy viendo desde aquí, no te hagas el loco, vean, y me mandó una foto, mi mujer me mandó una foto, de esas, que esas fotos que se mandan entre, entre novios, la quieren ver, me mandó dos fotos, uy, uy, Hoy, hoy, sí me va a tocar tener fotos bien, eh. Es que todas las noches antes de dormirnos nos mandamos fotos. Entonces, ¿quieren ver las fotos? ¿Quieren que ahorita mismo muestre esas fotos prohibidas? Que sí, sí, ni que no. Nada de ver fotos prohibidas. Esas me las voy a guardar para el rato. Hoy toca. Hoy toca. <risa> Dice <risa> Simón <risa> Ok, vamos a ver Porque Awitz ah, Awitz ah, está llorando, vamos a ver Oxlack, soy Awitz ah, Oye Oxlack, te mandé un saludo No puede mandarte un super chat, te mandé dos audios Espero que los escuches Hasta el final, leas lo último que te mandé Ya no molesto más, adiós Ya no te molesto más, me despido Llora, llora, llora Infinitamente No manchen esto ya, esto ya está. Veamos, usando primera vez TikTok, gracias. Ja, Javier, un abrazo, mi hermano, gracias. ¿Llora? La mano, pero te va a quedar. Hoy duermes calientito, Ox. Hasta suenan las campanas. Awitz dice adiós, adiós para siempre, adiós. Y llora. Yo no, no recuerdo que alguien me hubiera mandado tantas caritas llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Awitz? ¿Tendrá un audio? ¿Tendrá un audio que escuchemos de Awitz? Como no hay audio que, que haya mandado Awitz, pues no lo podemos reproducir y saber qué es lo que quiere Awitz. Ojalá Awitz estuviera viendo este programa y nos mandara un audio para que nos explicara el por qué tantas caritas llorando. Awitz, ¿estás bien? Awitz, ¿estás bien? Esperemos que no le pase nada malo a Awitz Y que si esté viendo este programa Nos mande un audio Y nos explique qué, qué es lo que tiene Derek Cross Se me hace que me va, te va a tocar sillón Dice Derek Cross allá en Facebook Y a Karina Val vino muchos mensajes ¿Qué pasó Karina? ¿De qué hablas? ¿Tienes celos? Dice Karina <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás Karina? Eres su crush, Slack, dice Beatriz Gracias mi madrina me dio 2.800 2.550 likes mi madrina allá ayunado un abrazote madrina gracias por apoyarme en las transmisiones gracias por quererme tanto gracias por tanto cariño vamos a leer la siguiente la siguiente historia estamos en la mano Panzona oye pero esto ya lo leímos no vamos a leer la siguiente historia que nos ha mandado nuestro amigo desde nuestra amiga Miriam desde Salamanca, Guanajuato Miriam nos cuenta lo siguiente Buenas noches Oxlack tengo una historia que me contó mi abuelita no es paranormal pero quiero que la leas me contó que cuando era joven en aquellos tiempos existían los nahuales brujos, etcétera. bueno, varias personas y vecinos les robaban las gallinas los guajolotes, entre otros animales y le decían que habían visto un burro caminando en dos patas Veían cómo se llevaba a sus animales, así que una noche escuchó mi abuelita cómo corrían las gallinas, los guajolotes, cómo ladraban los perros y cómo los animales se alborotaban. Así que ella y su papá salieron a hortadillas y exactamente vieron un burro que les estaba cortando el cuello a los guajolotes y cómo los, y cómo los guardaba en un costal y se les hizo raro, así que lo siguió y vio cómo un señor se quitaba la piel del burro y se metió a su casa. Así que fue a tocarle para que le regresaran sus guajolotes, pero nunca les abrió. Y pues tiempo después descubrieron que exactamente era una persona disfrazada de burro. Nunca supieron qué pasó con ese señor llamado Nahual. Espero y me entiendan. Pensé que era un Nahual, eh, Miriam. Pensé que ibas a decir que era un Nahual y dices que era un señor eh, disfrazado de burro. No puede ser ser pues, y le decían el nahual de cariño. Si me, yo me imaginé al burro ahí cortándole las, las cabezas a los guajolotes con sus... ¿Qué tienen los burros? Tienen tienen pezuñas, ¿no? Con sus pezuñas así cortándole pff, la, el, el gañote al guajolote. Pero dices que era un disfraz, o sea, ya eso se quitó todo el encanto de lo paranormal me hubieras dicho que, que era miénteme, miénteme para ser feliz, no pasa nada, miénteme. Mientras no sean los guajolotes, gracias a Viv González, chulada, bienvenida a Bip González, ¿dónde andabas Viv González? Tanto tiempo que no te hacías presente, hola, saludos desde Oceanside, California, Viv González, me da un montón de gusto que estés acá, te mando un abrazote, gracias, ya te extrañaba. De hecho, fíjate curiosamente, en la semana me acordé de ti y dije: ¿Por qué ya no entrará a las transmisiones Vip González? Qué buena onda que estás de regreso, Vip. Me hiciste la noche, gracias. Esa historia terminó como las de scooby -Doo. Ándale, terminó como las de -Doo. Muy bien, vamos a ver qué otra historia tenemos. Aquí nuestro buen amigo de citacro Michacán, nos manda un, eh, una fotografía y dice. Mira el rostro que apareció en mi sartén. Es una pareidolia la que nos ha mandado nuestro buen amigo a nuestro WhatsApp. Se ve un sartén que tiene ojos, boca y nariz de gomita, así como la paleta payaso. Pues sí se ve un rostro, eh. Si no se lo enseñes a los religiosos porque dirán que se parece a Jesús y ese comal tendrá ya una, una capillita. Así que mejor así déjalo. Está interesante si sí se ve como una paredolia. Alberto del Arco diría, es una plasmación, una plasmación demoníaca. Los religiosos dirán, oh, se ha aparecido Jesús. Eh, Omar Cruz podría decir, los duendes nacen de huevo. El payaso de la Toledo diría, enchi, bruja, bruja. Entonces, depende quién lo vea, es cómo interpretan a esta pareidolia yo simplemente te digo mi hermano pues es una pareidolia la pareidolia se produce porque se supone una leyenda urbana algo que se cree es que nosotros al nacer, lo primero que vemos son rostros y por eso en nuestra mente primitiva se queda plasmada la idea de rostros en cualquier cosa que veamos en este caso, en este sartén, lo que estamos viendo, sí parece un rostro, no te lo niego, pero es precisamente porque nuestro cerebro agrupa la idea, asocia la idea y forma un rostro. Tiene por default, por default ya tiene nuestro cerebro el armar rostros. Y esta es una muy buena pareidolia, la voy a subir a mis redes sociales, si me lo permites. Está bonita, me gusta. Eh, pero los charlatanes dirán que se trata de una plasmación. Aquí tenemos a un amigo que dice lo siguiente. Estamos en la mano pachona, en donde las historias paranormales se vuelven peor pesadilla estamos de regreso ya en la mano pachona y tenemos aquí un nuevo mensaje a nuestro whatsapp El siguiente mensaje dice así hola Oxlack, es la primera vez que te envío un mensaje desde ciudad de méxico te mando una foto fue tomada en la iglesia de xiloxintla guerrero muy cerca de iguala Cabe resaltar que no había nadie masculino en ese cuarto. Solo mi tía y algunas compañeras en esos tiempos. Un familiar pasaba por un momento complicado y gracias a Dios pudo salir adelante. No sé si fue la aparición de Dios o no. Tú juzga, por favor. Y, y wow, es muy impresionante. Estamos viendo precisamente una fotografía de lo que se le llama. Uy, no me acuerdo cómo se le llama eso, relicario. Se le llama relicario a eso, me parece. Y lo que estamos viendo es un rostro dentro de ese relicario. Aquí lo extraño es que, mi hermano, esa, esta, estos objetos se hacen para guardar cosas. Entonces, quizá en esto, esto que estamos viendo, quizás un vidrio, el cual tiene una figura, una silueta que parece a Jesús y por eso lo hicieron, le pusieron el marco, ha de ser un vidrio que estaba en algún lado, no sabes la historia, ojalá pudieras contarnos la historia, pero no es de que se esté reflejando alguien, ni ese solo es un vidrio, sino que al vidrio por tener esa imagen, le pusieron precisamente todos estos adornos, este adorno de madera alrededor para conservarlo, y se ve claramente un rostro, Sí parece al de Jesucristo, no te lo voy a negar, bueno, obviamente al que nos han presentado, que es Jesús. Porque si ustedes saben, el rostro de Jesús no es como nos lo han mostrado. Jesús tendría que tener un rostro más moreno, más árabe, más barbón, más diferente. Solo que en las películas nos han mostrado un Jesús de ojos azules, cabello así con rulitos, blanco. Pero no, Jesús tendría que haber sido más, más, más prietito, yo tengo el color de Jesús, prietito, así, con, con barbas así, de, como, como, como enmarañadas, con cejas pobladas, con, con cara más tosca, prieto, no como ese Jesús que conocemos, entonces todas las plasmaciones, o todas estas evidencias de que Jesús se aparece, tiene el rostro del Jesús de las películas, no de un Jesús que pudo haber sido en realidad, les voy a mostrar después un rostro de cómo pudo haber sido Jesús, y no como el que nos presentan acá, entonces eso que tenemos ahí es una pareidolia, que sí parece a Jesús, pero al Jesús de las películas, si es que existió, era moreno, dice Big Sound, era moreno, claro, por eso yo nunca me siento mal si me dicen color cartón, este color humilde, prieto, porque yo sé que yo tenía el color de Jesús, así que, por eso no me molesta. ¿Alguna vez has soñado algo que termina pasando en el futuro? Sí, ¿a donde nació Jesús en esos tiempos era moreno? Exacto, el que existió sí era moreno, claro, color humilde, era color humilde, claro, Jesús no era güero de ojos azules y, y cabello sedoso con rulos, no, no, no, no, era un árabe prieto, el Cristo de Borja, yo no veo nada, eh, a mi amigo le digo monito, eh, a mí Jesús cada 15 se me aparece para cobrarme el abono del mueble, qué onda, ve el mío Oxlack. jaja, entonces quién era el güero, muy bien, pues está muy padre esta imagen, me gustó, la voy a compartir en mis redes sociales, Dice, "¿Por qué ser moreno te hace humilde?" Así dice la así dice la gente que, te, que tienes color humilde si eres moreno. <risa> son, son chistes son, son chistes de white chickens. Son chistes, no hagas caso. Tranquila, Mariana Borges. Gracias por esos 50 likes, Mariana. Gracias por apoyarme, Karina también, gracias por apoyarme allá en YouNow ¿Dónde están las estrellas de Facebook, gente? No voy a subir la siguiente imagen ni contestarle a wits nunca si no hay estrellas, por favor, necesito que haya estrellas en la transmisión de Facebook, eh, Jesús era un ser que no podía descubrir, era único, jaja, te pasas color cartón, nomás. ahora sí te pasaste, jaja, oh, soy el del Cusco, Oxlack, oh, soy el de Cusco, eh, me gustan morenos, dice Maru, a Maru, Maru que es blanquita, Maru es argentina, es una argentina blanquita, le gustan morenos, ¿ven? por eso yo no, por eso a mí no, no me siento mal si me dicen prieto, moreno, este color cartón, color humilde, porque yo sé que a las güeritas les gusto, las güeritas les gustan los morenos, ah, pero como está mi novia aquí y ella, ella también es blanquita, pues por eso, pues por eso me va bien. Oxlack, dile a la audiencia que los morenos controlarán a España y controlaron toda Europa. Eso me hace sentirme orgulloso con mi color cartón, dice Eric. Claro, hay que sentirnos orgullosos del color cartón. Oslac, mi número es de Perú. Vamos a ver qué más tenemos. Me gustó esta imagen. Está interesante. Sí está muy buena. Muy buena la, la imagen. Eh, yo creo que es una pareidolia o una plasmación, diría Alberto del Arco. Está buena. Te mando una sin la imagen. Déjala, busco. Solo ve el cristal vacío creo que no la tengo, pero deja si la pido a mi tía y mañana te la envío, ah, dice que tiene una sin la imagen tendría que ir a esa iglesia y investigar qué es lo que sucedió porque si la tiene sin la imagen entonces aquí hay gato encerrado estamos en la mano pachona gracias a todos por enviarnos sus historias paranormales, esta noche ha sido de verdadero terror y de impresionantes imágenes sobrenaturales Recuerda que dejes, recuerda dejar tu like, tu compartida, tus donaciones, tus superchats y tus estrellas. Saludos a toda la gente desde Perú, de Hernán Francisco Corral, que nos ha mandado 340 soles peruanos. Gracias a toda la familia Oxlack. estamos en la mano panzona. Estamos de regreso en la mano panzona y ya... Le mando un abrazo a Eric Stark, a Nep Garram, a Gapan, a Fernando Nocetti, a Mia, a Beatriz de Guadalajara, a Revias87, allá en TikTok, a Bet, a Beatzo, también a Karina Val, a Arles Efesto, a Mariana Borges, a Jessy Romani y a toda la gente en YouTube y en Facebook, Nadie sí, a Raúl Mutequi, gracias a Jorge Augusto Yanes Herrera también. A Dayel Galvez, un abrazo a toda y cada uno, a todos y cada uno de ustedes por estar esta noche conmigo. Vamos a ver qué más evidencias paranormales tenemos acá. A Violeta González. Ah, Violeta González, ¿eres la misma? Es que como te cambias de foto, Violeta, pensé que eras otra persona y ahora no te había saludado para nada. Lupita está aquí, dice, muchas felicidades, me gustó mucho este programa. Lupita está viendo la mano, panzona en donde el terror se vuelve tu peor pesadilla. Un abrazo a Lupita y al chachadero. Gracias por ser tan buena onda. Espero que hagamos pronto un nuevo video. Les mando un súper abrazo. Felices fiestas, feliz Navidad. Y estamos aquí en La mano, panzona. Lo siento, pero tengo que hacerlo, dice Rodén Villegas. Vamos directamente a lo que dijo Agüits. Agüits ya mandó dos audios. Y vuelve a escribir toda una carta. Vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro amigo Awitz. Escuchemos con atención. Hola, Oxlack. Soy yo, este, Awitz. Eh, primero que nada, pues, una disculpa, no es mi intención, este, quitarte tanto tiempo. Pero, bueno, después de todo, tú fuiste el que me invitó a tu canal a formar parte de la legión oxlack por eso mi canal cambió de nombre este por eso mi canal dejó de ser a, a Wix, la manzana del terror y cambió a ser a witz y oxlack la manzana de la verdad y la sabiduría porque a ahora que tú pues yo también este muchos videos de gente que hacía rituales de invocaciones y y, pues, demostré que en muchos de mis videos que estos rituales son falsos, falsos, falsos. Este, o este sí es verdadero, o este no, etcétera, ¿no? Entonces, pues, a este señor no recuerdo bien su nombre. Eh, solo le, le quiero decir que desde... De seguramente piensa que yo estoy trastornado y que soy un loco mentiroso, pero él no conoce mi situación, no me conoce directamente, así que no, no puede decir nada. Más bien es que a él no le interesa quién soy yo, este no le interesa mi historia, así, así de fácil. Y fácilmente pues está inventando de que yo soy Owen y que no sé qué tanto, que tengo múltiples personalidades. Tú sabes bien que, que yo voy al psiquiatra y, y prácticamente soy muy bien medicado. Mi psiquiatra prácticamente le he contado todas las experiencias que me han pasado y él sí me cree. Y además... De eso, si yo tuviera múltiples personalidades, como acá está diciendo el Señor, que fijo ser otra persona y no sé qué tanto, las personas a mi alrededor ya me lo hubieran hecho saber. Y hasta la, y hasta la fecha ningún familiar o amigo me ha dicho que tengo una segunda personalidad o una tercera, o una cuarta, o una quinta, entonces pues nada más... Eso es lo que te quería comentar. Y por último, pues decir que estoy de acuerdo con Melissa. En el sentido de que, pues, sí si se puede llegar a amar a un robot. este si se puede llegar a amar a un robot. este Porque a lo mejor en un futuro las máquinas pueden llegar a evolucionar. Este y pueden llegar a, este, a comprender, o sea, eh, estoy hablando de un futuro en el que ya las máquinas puedan comprender los sentimientos y puedan amar como una persona, este, y así hasta a lo mejor tener su propia, su propia alma. Hay una película que se llama Game on Life Pro zero este, y en esa película prácticamente un androide que estudia el corazón humano y quiere saber por qué el corazón humano apoya a la humanidad a sobrevivir, ya que están en un mundo tipo apocalíptico. Y pues este, al final pues la robot comprende los sentimientos humanos, incluso... Este, el humano al que estaba siguiendo todo el tiempo, el humano le propone el matrimonio, y le, y le dice: Pero si me caso contigo, serás virgen para toda la vida. Y le dice: No me importa, quiero que te quedes conmigo. Y, dice, y, para mi sorpresa, yo, el, el androide llora, saca lágrimas de, de sus ojos. Oye. Ya, bueno, y esa es la historia de Awitz. En esta noche de la mano, Pachona. Gracias por enviarnos tu mensaje, Awits. Mañana, mañana tendremos nuevo capítulo de Awits, Awits, Awits, Awits. Estamos hablando de los robots que tienen vida, los robots que sienten, los robots que nunca desvirginarán a nadie porque siempre serán... ¿Qué siempre serán? ¿Qué dijo? Vírgenes, vírgenes, vírgenes, así que no se pierdan mañana el nuevo capítulo de Awits, porque tiene ya el tiempo contado, o sea, no podemos poner todo toda la historia de Awits, así que mañana seguiremos con la historia de Awits. Vamos aquí, con, ya que me reclaman, dice, esto ya parece como sorteo, nunca seleccionan mi número, ahí voy, ahí voy ya pues, ya ves Awits, se enojan. Y vamos a leer lo que dice nuestra buena amiga que tiene número telefónico que todos están viendo y que van a empezar de perros a mandarle mensajes. Dice lo siguiente. Estamos en Awitz, la manzana de la verdad y la discordia paranormal. Hola, estoy con mi esposo. Ah, ya tiene esposo. Olvídenlo. Todos dejen de estar apuntando su número telefónico, por favor. Dejen de apuntarlo porque ya sé cómo son de perros. Ya iban sobre el número pero no dice hola estoy con mi esposo para empezar viendo tu transmisión somos de ecuador nuestra historia sucedió en el hotel de guayaquil ecuador cuando ingresamos al cuarto yo me sentí incómoda se lo indiqué a mi esposo pero luego dejamos pasar de pronto me sentí muy enojada y le decía que no se me acerque el enojado también no sabía lo que sucedía y simplemente nos acostamos en la cama a mirar el techo de pronto se encendió la televisión sin señal. Era como la imagen sin señal de la película El Aro. Y yo le dije, dame el control. Y él me miró diciendo que no tenía el control. Yo pensé que era broma y le insistí con el control. Y me dijo otra vez que no tenía el control, ya que ni siquiera nos dieron el control. Yo asustada le dije que apagara la televisión, mientras que la puerta del baño empezó a moverse. Insultamos insultamos tratando de que se espantara lo que nos estaba espantando o que se muestre y luego de decir esas palabras un cuadro que estaba súper atornillado a la pared se puso de cabeza y temblando le dije a mi esposo que salgamos rápido le contamos a la recepcionista y hasta ella se asustó no querían ingresar llora llora mucho llora más y dice mi historia please. esto parece ya como un sorteo nunca selecciona mi número Oh, pues bueno, lo que le pasó a nuestra amiga en ese hotel Guayaquil. Que eso sí sonó paranormal, eso sí sí sonó como que había algo. Si de pronto la tele se prende y empieza en la estática de... Shhh, y cuando le dicen pues, que se apareciera y que un cuadro se mueva, ya era mucha, mucha coincidencia. Como cuando yo les dije que apenas no que, que se escuchó un ruido y que también en, en un hotel que fui y que se escuchó un ruido cuando apagamos la luz como de llaves dentro de la habitación y que después también se vio como abrieron la puerta del baño así justo fue como este caso que nos platica nuestra amiga desde ecuador y que pudiera ser bien, sí, un fenómeno paranormal, yo estoy de acuerdo que existen los fenómenos paranormales, sé que existen, sé que a muchos les ha pasado y es verdaderamente, eh, da miedo porque no sabes cómo defenderte de eso, o sea, ellos hicieron bien en salirse de la habitación y contarle eso a la recepcionista, para que los cambiaran de habitación, porque en un lugar así no se puede dormir. <ríe> Yo, bueno, es que tengo otra historia también, pero ya les digo, no, no puedo platicarla porque es del tiempo pasado. Pero en un hotel me pasó algo similar. Eh, me dormí y desperté teniendo mucho miedo y sentía que alguien estaba ahí. Eso no es normal, o sea, cuando tú te pones a descansar en un hotel... Eh, no, no te andas imaginando que vas a sentir cosas feas, que se va a aparecer el diablo, que fantasmas en nada, tú simplemente te duermes, pero desperté con una con un temblor muy fuerte, y sintiendo que, que algo estaba ahí, no me podía volver a dormir, porque había una presencia ahí y la sentía, y en ese hotel, después me enteré que, que habían muerto personas, era un hotel muy barato, y era muy céntrico y viejo en la, en, en la ciudad. Entonces, como que habían pasado muchas cosas entre esas, pues que había quedado gente muerta en las habitaciones. Digo, no muchas, seguramente una o dos, pero puede ser, ¿no? Que, que de pronto las energías se queden ahí, que de pronto en esos lugares que no son de nadie, que a la vez llegan muchas personas a dormir, Puedan estar habitados o puedan haber presencias. A mí siempre me da un poquito de, de miedito poder llegar a una cabaña, llegar a un hotel, llegar a un lugar que, que de pronto, de pronto por hacerse tarde en una ciudad, te metas a ese hotel y te quedes a dormir en una de esas habitaciones. Yo solo, la verdad, no, no me gustaría quedarme en los hoteles. Eh, yo solo viajar no me gustaría. Siempre tengo que viajar con alguien, entonces de a solo yo no me quedo en ningún lugar, porque me, me, da, me, da, me da ansiedad, me da una sensación fea. La verdad no sé cuántas veces he viajado en los últimos años y nunca he estado solo, siempre voy acompañado. Así que sí dan miedo los hoteles. A mí me encanta Eric, mientras no me toque. ¿Qué, qué Leslie? Leslie dice que le encanta Eric mientras no la toque. ¿De qué habla? A mí me da miedito, pero los ojos de la, de la, del comentario fijado en la pantalla. <risa> Evelyn, Evelyn Avilés. Muchas almas en pena lamentándose en los hoteles. Inocentes palomitas, no se dejen engañarles, decía su amigo Nike 13 ¿Cómo te puedo enviar mi testimonio? ve a Facebook o ve a YouTube y ahí aparece el número telefónico para que me mandes tu testimonio lo voy a poner ahora mismo, el número de WhatsApp y vamos nuevamente a ver qué nos han mandado en esta noche que es la mano la mano, pachona dice Awitz, vamos a ver lo que dice Awitz <risa> ok, vamos a ver lo que dice Awitz por eso dice otra vez otro más qué que está dice no leíste nada de lo que escribí ya me voy pues ya no regreso a menos que tú me invites o me hables te deseo lo mejor me está cortando me está cortando en vivo no puede ser debes de entender que toda la gente quiere que leamos sus cosas que que, que mostremos sus evidencias no podemos hacer un programa todo el tiempo contigo Aguitz, debemos de ser eh, debemos de ser pacientes ¿qué es Pachona? dice Franklin, Pachona es como acolchonadita vamos a ver otro mensaje porque Ahuitz dice, dice nuestro buen amigo tengo una historia mamalona pues échala mi hermano aquí alguien había dicho, lee el mío, lee el mío, por favor, ¿dónde está el, el checa?, no, ¿me saludas por favor?, ovni, tenemos otra historia, aquí, gracias, es un milagro, historia real, uy, tenemos muchos mensajes, vamos a ver este, mi amigo le tomó, dice, mi amigo le tomó una foto a su papá y mira lo que salió. Eso fue en el cerro grande de Chihuahua, Chihuahua. Vamos a ver la foto de su papá. Ay, no lo puedo creer, no, no lo puedo creer. Na, na, na. No. Dice, dice nuestro amigo desde Chihuahua que le tomaron una foto a su papá en un cerro y que mira lo que apareció. Y es una nave extraterrestre arriba de él. Es un ovni claramente. Un platillo volador, no, no te lo creo, no, no, no, no, no te lo creo, no te lo creo, ese sí es es falso, este OVNI debe de ser falso, no te lo creo, está muy bien definido, se ve una nave extraterrestre ahí, un platillo volador, ustedes qué dicen gente, falso, no, no lo puedo creer. Se aventó una edición, nuestro amigo. Sí, seguramente se aventó una edición. Yo no lo puedo creer. Discúlpame, pero esto sí, no te lo creo. Lo querían raptar. Ah, no lo han visto bien porque lo puse en... Ahí está, miren, en grande. Lo voy a poner mejor. Vean acá arriba. Vean acá arriba, vean ese, ese ovni gigante ahí. No, no se lo puedo creer. Jacqueline Vázquez, un abrazo Jacqueline, ¿cómo estás? Arles, mi buen amigo, Beatriz, gracias Beatriz. Eh, gracias a toda la gente que me esté viendo también en TikTok, en Twitch, en Instagram. Hoy no los invitamos a los de Instagram, estamos con los de Facebook. A Raúl Mateki, esa foto del OVNI es más falso que los videos de Omar Cruz sobre la bruja Wanga. <risa> Raúl Montequi dice que son más falsos que la bruja Wanga. Pues, eh, buena la historia, pero no, mi hermano, no te lo puedo creer, perdóname. Vamos a esta otra foto que dice lo siguiente. Aquí está la foto, la estamos viendo ahí muy de cerca. Estamos en la mano panzona. Estamos en el recorrido paranormal con las historias de nuestros suscriptores. Recuerden el número en pantalla para que nos puedan enviar sus historias aterradoras. Estamos en la mano panzona. Ya estamos de regreso en la mano panzona y tenemos este otro mensaje que nos ha llegado al WhatsApp. Dice lo siguiente, ¿qué tal Oxlack? Quiero contarle lo más paranormal que me pasó. Una vez iba rumbo a mi trabajo como a las 5 de la mañana. Iba caminando cuando una señora camina delante de mí hasta que se acercaba a una esquina y dobló. No me llevaba mucho de distancia, como un metro. Y al doblar la señora, yo pasé, yo pasa y volteé a ver el lugar donde dobló. Y ninguna señal de la señora, ya que no había ninguna casa donde haber entrado, ya que era un callejón solitario. Estuvo algo raro esa experiencia. Bueno, así lo escribió, yo lo leí como lo escribió, pero lo que quiere decir es que él salió a las 5 de la mañana iba caminando por un callejón una mujer apareció y e iba caminando frente de él de pronto la mujer dobla dobla la, la esquina y él sigue caminando y cuando él dobla la esquina ya no ve a la mujer y entonces él dice que cómo es posible eso a dónde se metió aquella mujer si era un callejón como el que estamos viendo en pantalla ¡Ay, una niña se rió <risa> Ay, Dios mío, ya se está poniendo tétrico esto. Estamos en la mano panzona. Son dos horas de transmisión, vamos por el último relato de la noche para que vayamos todos a descansar. Nos vayamos con ese sabor del escalofrío y el terror a nuestras dulces pesadillas, porque estamos en la mano panzona estamos de regreso ya en la mano panzona, muchos comerciales que tenemos de nuestros patrocinadores porque como no hay superchats como no hay estrellas como no hay regalitos en TikTok como no hay regalitos en YouNow voy a poner las historias de AWITS, desde el día de, desde mañana los comerciales van directamente este programa va a ser auspiciado por AWITS Así que como Awitz va a auspiciar este programa, cada rato vamos a poner las cosas que Agüiz nos mande. Porque no hay estrellitas, no hay superchats, no hay regalos, no hay regalos en TikTok, en YouNow. Por lo tanto, AWITS va a ser el auspiciador oficial de la mano panzona. Así que desde ahorita les estoy avisando... No se sientan mal si de pronto hay muchos comerciales de AWITS, historias de AWITS, porque él va a ser nuestro patrocinador. Vamos a la última historia de esta noche. Tenemos muchas, pero eh, aquí esta, esta chica. Vamos a ver qué dice lo siguiente. Buenas noches. Te contaré lo que pasé hace tres meses. Mi amiga me llamó como hace, como a la una de la mañana, para que fuera a su casa a tomar unas cervecitas. A la una de la mañana le habló la amiga para ir por unas cervezas, a la una de la mañana. ¿Por qué? Por qué te habló a la una de la mañana por unas cervezas? ¿Y tú aceptaste? A mí mis amigos me invitan en la tarde y digo, no, gracias. No se me antoja una chela ahorita a las 3, 4 de la tarde, ¿no? A la una de la mañana su amiga le habló para echarse unas cervecitas y conversamos un rato. Fui y cuando llegué mi amiga estaba media puesta. ¿Cómo que su amiga estaba media puesta? Imagínate que un amigo a mí me invite y que cuando llegue está medio puesto. No, no, eso no estaba bien. Eso no iba, no pintaba nada bien desde que te invitó a la una de la mañana, ya no pintaba bien la historia. Llega, si tu amiga está puesta, pues ¿de qué se trataba? Tu amiga algo raro traía, ¿eh? Sí, aquí estoy. ¿Quién habla? ¿El fantasma? ¿Qué quieres? ¿Que te ayude? No, no, ahorita estoy ocupado, fantasma bien dice conversamos un rato fui cuando llegué mi amiga estaba media puesta ya ella había tomado un vino de un litro pues, que, tranquilos viejos hay un montón de, de vida por delante pues qué les pasa ¿Cómo que ya se había tomado un litro por lo que solo alcanzó a tomarse una chelita y se quedó dormida para eso te invitó a la una de la mañana para que la vieras dormir y yo quedé ahí, así que decidí irme a mi casa. Pues para pa empezar, ¿para qué vas a la una de la mañana? Y para salir de su casa se debe cruzar un puente por donde va a un riachuelo. Y luego caminando, fuiste a su casa caminando a la una de la mañana pasando por un riachuelo? ¿Muchas ganas de pistear o qué? ¿Muy, muy, muy, muy dolidas o qué les pasa? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y muchos aromos en la realidad no vi la hora que salí. Solo crucé el puente y empecé a caminar. En la salida del puente había una animita. Ya hace como 10 años un chico se colgó de un aromo justo ahí. No entiendo qué es una aminita o animita. La cosa que después debo caminar por un camino oscuro lleno de árboles... Con el riachuelo al lado. <risa> ¿A quién? Disculpenme ahora sí la grosería. ¿A quién chingas se le ocurre ir a pistear con su amiga a la una de la mañana cuando tienes que pasar un bosque, un río, un puente, una animita donde un, una persona se colgó? ¿Era, ¿Era un chingo de ganas de pistear o qué? ¿De qué? ¿Qué es de a fuerzas pistear o cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué, qué, qué demonios? A ver, vamos a ver qué más dice. Eh, lo, la cosa que después debo caminar por un camino oscuro lleno de árboles con un riachuelo al lado para recién llegar a las casas. O sea, o sea y no había casas. Y luego llegar a la mía. La cosa que al salir del puente empecé a escuchar un llanto de mujer muy feo. Ay, cabrón, yo ya siento aquí llantos de mujeres. Me escuché un ruido, gente. Ya me está dando miedo. Este, esta historia sí da miedo. Es que me la estoy imaginando. Una de la mañana, un riachuelo, un bosque, sin casas. Una nimita donde se colgó un vato, un puente, un riachuelo. Dios mío santo, la mujer, el rito de una mujer, de una mujer muy feo, se escuchaba así. Así se escuchaba la mujer. Dice, pero empecé a escucharlo muy fuerte, como que venía a unos metros de mí. Se me puso la piel de gallina y los gritos eran seguidos, horribles. Jamás he escuchado gritos tan feos. Los perros vueltos locos ladrando y ese grito lo escuchaba cerca. Y lejos mi corazón se me salía del pecho. Jamás había sentido tanto miedo. No atiné a, gra a grabar a nada. Solo corrí, corrí hasta que llegué a las casas y se alejó hasta no sentirlo más. Me quedé un rato parada y atiné a ver la hora y eran las 3.45 de la madrugada. 3.45 de la madrugada. 3.45... De... Que eran muchas ganas de pistear. Eran muchas tus ganas de pistear. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Hijo ya hasta estoy enojado. 3.45 de la mañana, un riachuelo, un bosque, una nimita donde se colgó alguien, un puente y una mujer llorando. ¿Que ¿No, no te cruzó por la mente cuando ibas saliendo a la una de la mañana para pistear? ¿No ¿No pensaste?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 bueno, hemos vivido varias cosas paranormales con mis hijos, pero esa vez, perdón, pero me cagué de miedo. Salí porque había tenido una discusión y solo quería despejarme. No sé si si, si regañarte. ¿Quién sale a esa hora y quién se regresa a esa hora por ese lugar? 3.45 de la mañana la excusa dice brujita que se ve. la excusa <risa> en, lugar, en lugar de pues fíjate me lo imaginé todo y pues también, también me dio escalofríos imaginarme eso de loco, de güey me salgo a un lugar así dice a, a, a, aquí, aquí no ya me imagino Ox cuando tenga una hija o hijo es que no manchen, ¿en serio hacen eso? ¿En serio hacen eso? Oxlack, necesito, tengo un video que veas. Mándamelo a mi WhatsApp, amigo. Él es responsable, tomo y no manejo. Este, él es responsable, tomo y no manejo, regaña. Regáñalo, Oxlack, no antojes. Y haciendo esas caras, Aquinita, Aquino, no puede ser. No manches. Tú sí te pasaste de lanza, ¿eh? Con todo respeto, si sí te pasaste adelante, se nota que nunca te la has amanecido pisteando en un barranco en medio de la en medio de la nada. Pinche Monse, así se llama pinche Monse, así se escribe, así escribió su, su nickname en, en YouTube. Dice: se nota que nunca te has amanecido pisteando en un barranco en medio de la nada. No manches, pues, qué, qué es manda o qué? qué, es de a fuerzas, o qué? No puedo creerlo. Está, están chavos, dice Leslie. Híjole. Este, este mensaje me dio coraje. en lugar de, Me dio coraje y miedo. Me, me dio coraje y miedo. Vamos a ver la foto. Tengo duda de, de ver la foto de ella. Órale. No, pues así. Así te, te iba a tener miedo. Pero la llorona también a ti. No manches. Con razón. Con razón no te da miedo salirte a la, a la una de la mañana. O regresarte a las tres y media te encuentro y también me, me hubiera dado miedo. De, de un chingadazo me voltea. No, pues sí. Con razón, ahora, ahora lo entiendo todo. No puedo con esa historia. La lógica de... La lógica de la muchacha es increíble. No, pues con un... Mal... Con un madrazo que me dé, pues no, con razón. El fantasma te, tuviera, te hubiera tenido miedo a ti, con razón sales a esas horas de la madrugada. Bueno, estuvo buena tu historia, al menos estamos en la mano, la mano peluda, digo, la mano panzona. Y esta fue la historia de nuestra amiga metalera que salió a la una de la mañana y regresó a las tres con cinco después de darle en la madre a la llorona algo que nunca habíamos escuchado en este programa. Vamos por último a vamos por último a la a último mensaje que es de es de este de, de, de Evelyn que dijo el mío el mío el mío vamos a ver Evelyn qué nos ha mandado Evelyn Evelyn <coughs> Ya me está dando frío, gente. ¿No estás, Evelyn? ¿Dónde estás, Evelyn? Ah, aquí está Evelyn. Vamos a ver, Evelyn, ¿qué nos mandó? Así me imagino que está el Awits, porque no lo lee. Ay, Evelyn, ahí está Evelyn diciendo que así se imagina Awits, porque no lo lee. Mañana, mañana nuevo capítulo de Awits. ¿Qué querrá decirnos? ¿Qué es lo que tanto escribió? Awits será el nuevo patrocinador de Encuentro con lo Desconocido Descúbralo mañana a la misma hora y en su mismo canal en esto que es la hora y la mano, Pachona. Bien, estamos ya de regreso para finalizar e irnos. Les quiero agradecer a todos los que participaron esta noche con sus historias, con sus mensajitos, con sus fotos, con los superchats, con las estrellitas, con los regalos, con las compartidas, con sus eh, voces en off. Gracias a todos por los que me apoyaron, me acompañaron en esta noche de historias macabronas. Recuerden que eh, durante las tardes estaré haciendo transmisiones también para hablar de diversos temas con respecto a muchos libros que tengo. Entonces tomamos algún libro y hablamos sobre, sobre cosas que tenga el libro y así hacemos plática para la gente que en la tarde esté trabajando, esté haciendo el quehacer, esté comiendo, etcétera, para que pues compartamos ahí momentos de lectura a mí me gusta mucho leer y compartirles lo que conozco y lo que aprendo. Hoy aprendimos que, de dónde viene el toco madera, por ejemplo. Si no saben de dónde viene, pues vean la transmisión que, que hice en la tarde. Aprendimos sobre los druidas, aprendimos sobre un rey que, que hacía milagros, aprendimos sobre una ciudad que se inundó, que se fue hacia abajo del mar, allá en Inglaterra, y aprendimos sobre una, la, una tabla que era antes de la tabla Ouija, muy interesante también que vamos a hacer esa tablilla para comunicarnos con los espíritus, estuvo muy interesante la transmisión de la tarde, así que los invito también por la tarde a que me acompañen en las seis redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, YouNow y YouTube. Los quiero mucho, mi nombre es Oxla Castro, gracias por seguirme en todas mis redes sociales, por ver los videos y nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, gracias a todos, descansen, besos. Bye. Mañana seguimos con los demás eh, mensajes que me enviaron y con las demás evidencias paranormales, ¿ok? Hasta mañana. Gracias a Carlos March que dice: Saludos a mi tía, Keka Galindo. Buenas noches, excelente programa. Gracias. Me acostumbré a escuchar la cumbia de Oxlack al cerrar la transmisión. ¿Vamos a escuchar la, la cumbia de Oxlack? Claro que sí. Claro, lo que tú digas. Escuchemos. Primero se... Las historias, han sido Las historias han sido contadas. Los videos han sido, revelados. han sido revelados. Y esta noche tus sueños no serán los, no serán mismos. los mismos. Porque acabas de tener un Órale. Nuevo, con tu Órale, sí me la rifo no se sí parece estación de radio. Esperamos en la siguiente emisión ¿Qué? ¿Qué? Dale un pequeño consejito A mi amigo Roberto Eso hace también cuando quiere ir a tomar No entiende razones Es como Gabino Barrera pues Ahora sí, gracias a todos Por acompañarme esta noche Gracias a todos Besitos, abrazos. Allá en Yunao. Hasta mañana, gente de Yunao. Bye. Bye a todos. Gracias. Que descansen, buenas noches, hasta mañana Hasta mañana gente de YouNow, los quiero, besitos Aquelina, chulada, gracias A Karina también, Beatriz G Gracias chicos Hasta mañana gente de TikTok, descansen Buenas noches a dónde te mando el video a mi Whatsapp Mándalo a mi Whatsapp Descansa te traen a bailar con la gente porque quieren verte como entras en ambiente dale un trago para que se ponga por la nano y brunte yo pongo siete rondas, Jaime ya está bien hasta mañana descanse besitos Twitch, youtube y facebook abrazos <tose>